Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es un programa muy, muy especial, muy distinto. Eh, si mal no recuerdan, si ya nos conocen, eh, quizás recordarán que hace poco también hicimos una cosa un poco especial, eh, que invitamos a Chio, la investigadora, ¿cierto Metaru? Hace unos meses, si no me equivoco. Ya a estas alturas para hacer también un capítulo especial, en esa época fue de, de, de todo lo que estaba aplazando con Blizzard. Hoy en día tenemos un capítulo muy distinto, eh, pero también bastante especial porque nos vamos a dedicar a hablar del desarrollo de videojuegos en Chile. Para eso tenemos dos invitados espectaculares el día de hoy y eh, la verdad es que me encantaría que se presentaran ellos, eh, más que tratar de presentarnos nosotros, ¿cierto? Sí, desordenemos un poco ya. Adelante. ¿Quién, eh, ¿quién se pelea primero? ¿Quién, quién primero? Ya, por, por, por orden de alfabético. Ahí, ahí, ahí me lanzo bueno. yo. Y dejamos después a la estrella para cerrar las presentaciones. <risa> que eh. chile, me el lado. Yo parto. Ya, eh, mi nombre es Alexander Haas. Eh, soy productor de videojuegos. Tengo ya tres años trabajando en Ulpomedia junto ahí con eh, el, el buen eh, eto, ¿tú? ¿qué estás haciendo tú? Ah. <risa> <risa> con Meta, <risa> con Meta. Eh, y también tengo un, un par de proyectos personales de desarrollo de videojuegos, uno es en PC y algunas otras cosas que se vienen cositas buenas. Como buen productor tengo que, que tener esa mentalidad siempre, entonces tengo varias varios frentes. Pero eh, acá en Chile y específicamente en videojuegos, productor de videojuegos para Ulpo Media. Perfecto. Por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Gómez Ará. Eh, yo soy actualmente también productor, pero en Iguana eh, Ya llevo casi, voy a cumplir el año en Iguana B. Y anteriormente estaba trabajando en otra compañía llamada Pearl como Game Designer y Tecnical Artist. Y eso sumándome ya como 5 años de experiencia dentro de la industria. Pero al mismo tiempo, actualmente eh, estoy como presidente de la Asociación Gremial Chilena de Desarrollo de Videojuegos. También conocida como Games Chile. O también conocida como VG Chile. Perfecto. Ah. Por favor, eh, aprovechemos. Entonces... También preséntate, por favor. Ya, no, Nos presentamos ya, vamos, nosotros eh. también. Bueno, tira tu currículum. La presentación del lado del podcast, de la, de la Fuerza, entonces. Por mi lado, soy eh, Tenecan. Yo eh, también conocido como Felipe Salinas o Felipe Rosas. Uso muchos nombres. Eh, a veces la gente se confunde. Soy, eh, principalmente ahora me dedico a hacer arreglos de música de videojuegos eh, También hago un poco de community management para bandas eh, Pero también llevaba mucho tiempo trabajando en eh, videojuegos Hice varios proyectos chiquitos en su momento Participé también con Guillermo varias veces en eh, eh, Game Jams En las que también los conocía todos ellos, Alex, a, a Metaru Y mucha gente más asociada al mundo del desarrollo de videojuegos y eh, también tengo mi lado de compositor, pero lo tengo un poco de lado por el momento, pero esperamos, esperamos retomar también eventualmente. Dale Metaru. Ah, ya, gracias, gracias. Bueno, para la gente de, de, de, de, de Pago ya igual no famoso, pero igual, para, para efectos del, del especial. Yo soy Metaru, también conocido como Metaru, me pueden decir Metaru, con eso está bien. Soy artista 2D, eh, me especializo en pixel art, también tengo harta experiencia en el mundo del desarrollo de videojuegos, principalmente en el, en el área del arte, trabajo en Ulpo junto ahí con Alex y ya todos, yo los conozco también hace rato, ya. Tengo, tengo experiencia, mira, profesional como desde el año, yo diría que el 2017, como que partí oficialmente, porque antes de eso o sea como puro trabajo como freelance y trabajos chicos, pero... Oficialmente ya, yo ahora, yo voy a algún lado y digo, eh, no sé si a ustedes les pasó en algún momento cuando empezaron, pero como, yo voy a algún lado y me preguntan, ay, ah, ¿tú qué haces? No, yo soy desarrollador de videojuegos. Y es como, cuando vais ah, cuando al ah, aeropuerto, cuando paséis por migraciones y te preguntan, ¿a qué se dedica? ¿Cachai? Esa, esa, sí, esa, de, es, de... Ese momento es como que, sí, yo hago videojuegos. ¿Tú conoces no, a Candy mi mi vida, ¿no? <ríe> <ríe> De nada. <ríe> No, a mí me pasó una vez que fui, no sé, un trámite que era como donar sangre, una cuestión así y claro, te preguntan, ¿a qué te dedicas tú? Y yo dije, soy diseñador... Y si digo que se vea quizás que van a pensar... De... ¡Diseñador! <risa> ¡Ah! ¿Diseñador de qué? Eh, pues, ¡Ah! Yeah. Ok. Muy bien. Mira, oh, Lo va al, al suelito, con pelito. Sí, claro hubo otras bueno. veces que digo, no, yo hago desarrollo de videojuegos ah, sí, pero todos ese juegos como para Play 4 y toda la cuestión sí, hermano, sí, sí, no, yo hago hincapié sí, no, sí, no. en cómo para todos, todos todos los juegos, yo soy el que pesca los juegos los graba en el PC y te los venden en la feria eso desarrollo claro. de videojuegos bueno, para efectos de este especial eh, preparamos algunas preguntas que más que, como les explicaba a los chicos un poco antes del programa, más que preguntas son casi como temas de conversación se vamos a ir fluctuando de, de, entre, estas, entre estos tópicos eh, a medida de que vayamos avanzando durante el programa el primero yo creo que es el que evidentemente nos tenemos que sacar de encima porque yo creo que es una de las cosas más recientes y más relevantes que ha pasado estos últimos años que es el tema de la pandemia, ¿cierto? Y ahí me gustaría preguntar cuál ha sido la experiencia del desarrollo de videojuegos en Chile eh, a, a, a todo nivel, digamos, desde, desde en todas las áreas eh, relacionado a la pandemia. Y bueno, to todavía estamos en pandemia, entonces, ¿cómo lo ven actualmente? ¿Cómo fue el 2020 en adelante? ¿Y cómo lo ven? ¿Cómo va a ir avanzando? No sé quién quiere partir respondiendo ahí. Si quieres yo puedo partir, eh, lo, lo, lo que puedo eh, como compartir en general es dentro de la que la experiencia desde aquí de la asociación gremial. Eh, como sabrán, en la asociación Gremial trabajan varias empresas dentro de lo que es la industria de videojuegos, en distintas áreas, tanto lo que es el entretenimiento, lo que es la publicidad, educación, en las distintas áreas que hay de, de oferta de trabajo al, fin al final de cuentas, de posibilidades de crear eh, videojuegos, o o aplicaciones que tengan cierto grado de eh, jugabilidad o, o sección de, de, de, de lúdica al final de cuentas. Y dentro de lo que nosotros pudimos experimentar desde lo que fue la transición del año 2019, 2020 y 2021, es que la pandemia tuvo como distintos efectos bastante interesantes en términos del, del, del, del trabajo al fin de cuentas. Una de esas cosas fue principalmente el tema del de fácil traspaso en cierta forma de trabajar de una oficina en la casa, ya que nuestra, en, nuestro entorno de desarrollo en general eh, depende mucho del mundo digital. Nuestras raíces siempre han estado ahí, más que nada, por ejemplo, eh, la comunicación, el tema del el, el control de versiones, el manejo de tareas, todas esas cosas, no depende tanto de la co-presencia co co al final del día, sino que es netamente digital al final de cuentas. Entonces muchas empresas se pueden adaptar rápidamente a este tema del trabajo en casa. Pero, sin embargo, eh, también ocurrieron que algunas industrias tuvieron que cambiar eh, radicalmente. Y eso, por ejemplo, se refiere a industrias por ejemplo como el, el área de la publicidad. La publicidad fue muy fuertemente afectada porque gran parte de lo que ellos generan en términos de, de cómo este juego co de desarrollo con la industria de juegos no son tanto juegos digitales, sino que son juegos más presenciales. Esto, por ejemplo, en tiendas, que son juegos que están más relacionados al tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, o el tema de generar sistemas como stands, donde está esta interacción de, de juego al final de cuentas. Entonces aquí en Chile y, y, y en general eh, muchas de esas de, de empresas que estaban dentro de ese rubro pisante se vieron muy afectadas y tuvieron que cambiar de como de, de, de, de área al final de cuentas. atender un poco más la, la educacional, ver nuevas áreas. Por ejemplo, hay hay empresas que trabajaron con bancos para ver hacer como todo este tema de eh, más temas más lúdico, etcétera pero al mismo tiempo por otro factor en otro, en otra instancia también vimos que se aumentaron las posibilidades de conexión de la industria tanto en la posibilidad de generar nuevos tratos. Eso gracias a que muchas de las ferias digitales, muchas de las ferias que eran presenciales, que son importantes dentro del mundo, se volvieron digitales. Y eso al mismo tiempo permitió reducir bastante el nivel de entrada para poder asistir a estas ferias y al mismo tiempo de presentar contenido. Eso muchas ferias, muchas empresas dentro de Chile se vieron bastante beneficiadas. Eso, eso gracias también al, al apoyo y, y el aporte que tuvieron, por ejemplo, ProChile y otras entidades como Corfo, y también para poder participar dentro de estas ferias y actividades. Como al mismo tiempo, también positivamente la industria de videojuegos en términos de consumo aumentó radicalmente. Por ejemplo, países como China tuvieron una explosión de casi el 60% de consumo digital. Y consumo digital principalmente desde el área de videojuegos y películas. Pero principalmente videojuegos fue una de las cosas que tuvo una, una, una explosión enorme en términos de, de, de, de, de, de, no solo de consumo, sino que también de comunidad. Y ahí la comunidad también fue también súper potente también el aumento del streaming. Y, y eso ya tenía una tendencia a ir aumentando, pero la pandemia lo que hizo fue aumentarla un poco más, uh -huh. mucho más, al final de cuentas. Entonces, bueno. yo creo que son esos cuatro grandes pilares que tiene este, este extracto de la pandemia. Que la industria no se ve afectada desde lo que es la metodología de trabajo, porque la metodología de trabajo ya era como bastante digitalizada, en cierta forma. Sí, pues, o sea, todos todo, todo. Todo estábamos acostumbrados a trabajar de la casa, de una u otra sí. forma. Bueno, salvo la gente que ya tenía como su trabajo en oficina o los estudios. bueno yo igual me, me pregunto un poco porque por ejemplo en, en el sentido de nosotros nosotros teníamos como un espacio de trabajo que era nos juntábamos en un punto que en, en la oficina de bulpo para ver cosas concretas pero a nosotros como a nivel de estudio relativamente chico eh, todo el trabajo era telemático no, no, es, no es como... viene la, viene la talla de uh oh, hubo una pandemia, su, no interés, hay cuarentena, no hay que salir, ¿cachai? Pero... Y es el contraste de que el, el, el trabajo en videojuegos específicamente, y como dice Meta, en, en estudios pequeños, ya era básicamente trabajar en, en, como en el mismo formato desde la casa, pero en una oficina en el caso de que hubiese oficina. Y de hecho, de lleno, muchos estudios eran netamente en casa y teletrabajo porque es más a cuento económicamente para un estudio pequeño y no tener que arrendar una oficina pagar un montón de impuestos adicionales por tener este, dirección comercial bla, bla bla bla bla y trabajar solamente desde el, la, el computador que al final de cuentas te reúnes en la oficina es para eso y si acaso haces reuniones presenciales de, de creatividad eh, brainstorming QA eh, Focus Group etcétera que es lo que mencionaba Meta había un sitio como que ya los pasantes o las pasantías las ayudantías etcétera se hacían presenciales porque era más fácil interactuar así con las personas pero los proyectos los desarrolladores principales netamente es el comienzo y mucho antes de la pandemia de la casa porque es más práctico a final de cuentas tener sí. a las personas este, remotas. No, sí, de hecho yo me acuerdo que eh, siempre hubo un concepto de, por ejemplo, cuando nosotros nos tomábamos practicantes, eh, siempre nos tocaba gente que de repente, por ponte tú calera de tango en, acá en Santiago o en Buin o directamente que para que no tuvieran que venir hasta la... De nuevo, entre, entre comillas, oficina, ¿cachai? Una vez, dos veces, todas las semanas, a tener que pegarse el viaje, ¿cachai? Diciendo que toda esa pega pueden eh, hacerla desde la casa y pueden mandarlo a base De nuevo, con todas las herramientas que tenemos ahora, con Discord, con Teamspeak, o sea, Con Teamspeak, con Stack, ¿cachai? Irk, no sé si lo cachan, muy bueno ese chat. Ay, cómo como pasa el tiempo, ¿no? <risa> <risa> tengo, tengo una, una no, no sé ahí. es una pregunta una pregunta extra que tiene que ver con que claro, si bien estamos bastante acostumbrados a todo lo que es el trabajo remoto no, no, no, es, no tanto solamente videojuegos, sino todo lo que es tecnología yo creo, eh, todo lo que es informática, todo lo que es programación también, eh, que son áreas que también están como Asociadas, este, pero hay, hay un factor que me parece que es importante que es el de la interacción humana. Igual, más, más, más, allá, de que, más, más allá de que estuviéramos acostumbrados a eso, de repente no, no, no, no existió algún factor, digamos, de qué sé yo, salud mental, estabilidad emocional, este, de, de la gente que no, no sé, porque de repente estaban acostumbradas a salir a almorzar con los compañeros de la pega. Este, o salir de, de, de, de la oficina, ir a tomarse un café, ese tipo de cosas, yo me imagino que igual hasta cierto punto afecta, ¿o no? Sí, Obviamente. totalmente. De hecho, eh, yo vengo del background específicamente, yo tengo ya 3-4 años en el mundo específicamente de juegos, pero yo vengo del background de tecnología eh, pura y dura, o sea, aplicaciones móviles, eh, software, eh, desarrollo de software, eh, ese tipo de... de, de de mundillo aparte y aunque como bien dices es totalmente eh, eh, al final del día es lo mismo usamos el mismo github usamos las mismas herramientas de comunicación unos usan en discord en el otro lado usan trello pero es básicamente lo mismo un computador una persona con conocimiento trabajando interactuando con un computador para hacer un software que puede ser un videojuego puede ser una, una pk para el celular ¿Cierto? Pero eh, hay un paradigma diferente en el mundo del desarrollo porque viene de hace mucho tiempo ya y tiene una estructura igual muy enfocada en oficina, mientras que en el mundo del videojuego es un poquito más disruptivo en ese aspecto. Existe el indie no el emprendedor que quiere tener un co-work, etcétera, que es un nivel de estatus y el we-work y la cuestión sino que es el indie que eh, no, que Concern Ape hizo desde su sala un videojuego que ha vendido literalmente millones de copias en todas las plataformas que existen y existe, tenemos esa romantización, mientras que por el otro lado tenemos Elon Musk con oficinas, tenemos Google, tenemos ese tipo de mundo. Entonces, sí hubo una diferencia entre las dos comunidades y lo digo porque la mitad de mis amigos son desarrolladores de videojuegos y la otra mitad son desarrolladores, punto. Y a aquellos les costó muchísimo. El 2020 fue un proceso de transición muy duro hasta el 2021 donde empezaron a el ritmo, mientras que los videojuegos medio trastallaron en, en, en marzo, abril del 2020 y siguieron como business as usual después de un poco tiempo, porque ya es una industria que es bastante disruptiva en ese aspecto. Pero específicamente lo que mencionas lo vi en ambos casos. Uno aquí, la industria tradicional del desarrollo y la industria de videojuegos igual se ve afectada, porque estar encerrado aunque seas un ermitaño, igual empieza a afectarte. Yo soy un ermitaño y ya en, el, en diciembre del 2020 era así como que no puede ser que vaya a decir esto, pero ¿alguien quiere salir a tomar algo, carretear, reggaetón? Esa, esos conceptos, ¿no? ¿Playa? Ok. Este, porque ya estaba... estaba Ese dos años era imposible que nadie empezara a extrañar la luz del sol. Exacto. Era, era, era terrible. Exacto. Porque incluso es... pienso que eh, eh. Si tú, incluso si tú no tenés la experiencia de, de trabajar en oficina y siempre estáis trabajando en casa, igual querés salir sí, pues, Igual claro. querés salir juntarte con la gente que trabajás o sea, Incluso si te mantuviste trabajando en el mismo espacio durante los últimos dos años la instancia para poder salir y poder, poder verse después de tanto tiempo es como, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, no es lo mismo. O, o sobre... ver familia, viajar, eh, cambiar de ambiente, porque de hecho le pasa a muchos que se quedaron pegados en el trabajo, porque cuando están en un ambiente normal, 2019 ahí para atrás, eh, los viernes te desconectas de la oficina y el sábado vas, haces mercado en la feria y vas al cine y ves al amigo acá y ves a la familia allá. De repente eso se tradujo en Netflix y ya. No hay switch. Una cosa que muchas personas no estaban preparadas para observar es que las personas que somos freelance, y yo he sido, tenido etapas de años de mi vida siendo freelance, tenemos que saber desconectar los ambientes. Por eso yo dejé de jugar en la PC, porque pasaba tanto tiempo trabajando en la PC que llegó un punto en que dije, ¿sabes qué? Bueno, necesito crear un espacio de entretención, que me cambie mentalmente los neuropads que estoy utilizando, la iluminación, la forma de la silla, lo que sea que me desconecte, porque te quemas mucho más rápido si te Mites en esa burbuja y mucha gente que estaba en oficina no sabía que estaban haciendo una depuración mental y emocional al salir y agarrar el metro, e ir al parque y ver la ciudad y recibir sol. Y de repente los freelancers le dicen, ay, cositas. Porque, porque se consiguen que están deprimidos de repente, es como que, oh, estoy súper deprimido, estoy súper poco productivo y estoy de mal humor constantemente. Y es como que, ah, sí, ¿y cuántos ejercicios y vitamina D has consumido últimamente? Y es como, nada. Te mm, tengo <risa> noticias, eso es necesario. Y eso fue real Claro Yo eh... creo que les pasó oh, pues sí todo sí, sí. Pues. Fue, fue, un, fue, un, fue un tema de De nuevo, como que todavía está dando vuelta El chiste de como al que no le ha dado COVID es porque no tenía Vida social Y es como, bueno, sí mm. Nunca existía como esa mecánica de como Ya, viernes yeah, Voy a desconectar Sino es como, oh, son las seis Cerrar el programa de trabajo, abrir Steam Ponerse a jugar yeah literal, literal no. esa es la vida de muchas personas que antes como tú dices, salían del trabajo ¿ve? cambiaban el ambiente, tenían una retroalimentación diferente, cambiaban el speed y ahora era como que este soy yo trabajando este soy yo jugando, este soy yo viendo una película este soy yo hablando con mi familia como demasiado lo mismo, y a la gente le pega, eh, le pega. No, y, espérate, y... y espérate, perdón yo, yo creo que igual eso, ya igual va de la mano también con un tema súper frígido que de nuevo, es como el, el espacio que tú tenías en tu casa para dedicarlo a tener espacio, porque mucha gente ya, departamento súper chico donde trabajáis desde la cama dormís en la cama, almorzáis en la cama hacís cosas en la cama que no son dormir, ¿cachai? y bueno ¿cómo, cómo rompís tú ese ciclo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo te dais cuenta tú cuando estáis descansando de cuando estáis trabajando? no podís, po. Y el cerebro no se da cuenta. Si tú no te das cuenta, el cerebro no se va da a dar cuenta. ¿Qué va a decir Guille? No, es que yo, por ejemplo, también vi esa experiencia, porque yo, por ejemplo, trabajé casi tres años dentro de una oficina y con un equipo éramos súper cercanos y fraternos. Y después el paso a la pandemia fue bastante traumatizante de esta forma, porque fue como perder esos hilos, perder esa, esas cosas como esos momentos de tirar la talla, porque nosotros, por ejemplo, lo mismo que, que decía Alex, que al fin de cuentas que tú estabas concentrado, trabajaba en Slack... De la actualidad y, y algo que encontraba que era sagrado en cierta forma en nuestra oficina es que nosotros podíamos, nosotros estábamos como justo en una posición que éramos como, estamos todos así como en filita. Teníamos como la pantalla atrás y tú te podías dar vuelta y tenías tu compañero acá o tiras para atrás y tenías tu compañero acá. Entonces, la, la, la tradición que nosotros siempre teníamos era como darse vuelta. Y tirar una talla, conversar de algo político, como vas a conectarse un poco de la, de la situación de la pega y volver, volver a conectarse. Y esa cosa era así un, un, un, de cambiar del de la línea de estrés que estábamos todos urgidos a pa, y, vol y volver a trabajar. Entonces, perder ese tipo de instancias al final del día eh, es, es impresionante. O sea, a mí, a mí me afectó mucho en términos de, tener, de sufrir un poco de depresión. No sé si en términos como algo tan. Eh, biológico, todo lo más, pero fue una sensación de como, pucha, extraño esto, extraño de interactuar con mis compañeros. Y eso súmele después que la empresa quebró, entre comillas. Entonces, más traumatizante, pero yo creo que lo importante es que igual, eh, ahí hay hartos desafíos, por lo menos yo creo que Alexander, eh, tú como también como productor, eh, uno de los desafíos súper importantes después de trabajar en teletrabajo en términos de pandemia es como tratar de cómo vuelvas a esos tipos de instancias, y ahí por ejemplo el tema de tener meetings durante las, eh, las reuniones pero no tanto como para ver el trabajo sino como para tener la talla, conversar poner la cámara, jugar algún juego, esas cosas son súper cruciales a la hora de por ejemplo estar en este, este periodo de pandemia al si final no de cuentas Sí, totalmente, porque esas eran cosas que salían naturalmente y como estás en una oficina, la gente tiene una retroalimentación que no existe cuando estás en, desde la casa. Porque te conectas a las 8, tienes el daily, dice qué es lo que vas a hacer en el día, y cierras el, el, el, la reunión y chao. Y a las 5 de la tarde, aquí está lo que hice y bye. Eh, no hay interacciones, entonces es complicado, sobre todo con equipos de trabajo que más tradicionales, no tan indies, no tan amigos desde antes de la oficina, sino que personas que se fueron contratadas para hacer una pega y tienen que interactuar con ellos, eso también sirve para que el producto sea de mayor calidad, porque hay una retroalimentación constante, alguien se queda este, trancado con un problema y el de la mesa al lado se lo puede resolver porque lo ve visualmente con la típica expresión de, uy, no me está saliendo esta weá, eso se voltea y le dice, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Yo tengo experiencia acá, ¿cachai? Eso no existe durante el teletrabajo si no pones en, en, en, en, en la mesa ese tipo de herramientas, como ya chicos, ¿sabes que en la tarde vamos a hacer una, una sesión con cámara? O viernes de torneos de, de no, Super Smash online, qué sé yo. Eh, algo, ¿cachai? Cosas que, para crear instancias, para engrasar esos engranajes de comunicación que tenemos bien resueltos naturalmente cuando estamos en persona, pero que no estábamos, muchas veces, muchos equipos no están preparados para hacer cuando están este, completamente online. Por ejemplo, en Ulpo tenemos un chat de, de, de Facebook, porque hay una persona que le gusta hablar por ahí, y decimos, ya, todos para Facebook. Y ahí de repente compartimos noticias, ¿no? Que viene el, el, el Witcher, ¿no? Que viene tal cosa Y hablamos cosas de trabajo Como que, miren esto Estoy trabajando en esto, ¿cachai? Hay como una, un chat de amigos Básicamente claro. eh, Que se puede convertir en el de trabajo Y en contadas ocasiones Cuando necesitamos hablar cosas muy serias Entonces sí, una eh, Discord O una reunión de llamada Lo que sea Pero en el chat principal es como una sala abierta. Y ahí la, tiramos la talla, ¿no? Que, que, que me caí y, y me, me dolió la mano, ¿no? Que va a salir este juego, ¿no? Que vienen este, que, que hice tal cosa para este proyecto. O sea, va de todo, de lo personal, de lo social a lo profesional. Porque no hay oficina, no hay interacción de otro tipo entre nosotros si no es a través de ese chat. Entonces, yo al principio estaba así como que, chuta, pero esto es demasiado off-topic, ¿cachai? Tenemos varios proyectos que tenemos que entregar, tenemos un deadline, tenemos que trabajar en esto, pero después fue como que, ya, pero si esfuerzo que haya un canal para diversión, nadie lo va a usar. No. Nadie lo va a usar. ¿Cachai? Nadie va a decir, sí, este nuevo. Son las 3 y 45, hora del meme, ya va. No, porque estás trabajando y si, y si sale naturalmente, sucede. Pero nadie hace una pausa para ir, bajar a un chat, buscarlo. No es el chat que tú estás utilizando, ¿cachai? Entonces, por eso, ese, ese tipo de pensamiento alterno creo que fue el, el, el resultado inevitable de la pandemia. Ya sea en, en, en cualquier, en todos los eh, ámbitos de la vida, porque creo que nadie, ninguna industria, ninguna este, comunidad de ningún tipo, ningún país, estaba como pensando así como que sí, estas son las cosas que vamos a hacer en caso de que toda la humanidad tenga que estar encerrada en su casa durante 14 meses. No, no había un manual. Para eso eh... específicamente. Oye, eh, me gustaría entonces ahora irnos un poquito más atrás en lo que es la historia del desarrollo de videojuegos en Chile y verlo desde un poco más del punto de vista como histórico. Hay algunos datos eh, relevantes que me parecería eh, importante como conversar también. Uno es que, por ejemplo, está el dato de que la primera empresa o la, la empresa vigente más antigua fue creada en 2002. O sea, ya, ya tenemos 20, 20 años, años, se podría decir, casi de desarrollo de videojuegos en Chile y si no me equivoco uno de los primeros juegos también fue Xenoclash que salió por ahí por el 2008 que creo que es uno de los, de los que se citan como más a menudo pero si me pudieran corregir también se los agradecería mucho y también hay un proceso también digamos desde el 2012-2013 hasta el día de hoy en el que empresas se fueron creando y quizás algunas otras empresas fueron desapareciendo entre medio como es el caso de Behavior y Dena que quizás los que no saben eran tremendas empresas que estaban acá, que por X motivos se tuvieron que ir y afectó bastante lo que fue el desarrollo en Chile. Así que me gustaría como abarcar en resumidas cuentas todo eso en, en, desde Perfecto. su punto de vista. Hoy, hoy te lo resumo así nomás, la claro, de historia del desarrollo de videojuegos en Chile. la historia desarrollo bueno, de videojuegos en Chile. En, <risa> en un minuto. En un minuto, ya. Eh, la gente quería hacer eh, fuego, los guisos se juntó con seis amigos, y ahora esos seis amigos se odian. Fin. Fin. <risa> claro. Listo. ¡Pum! Ah, y ahí está Starly. Mira, dentro, dentro, dentro de las cosas que yo tengo acá del, del gremio, el, nosotros, primero menos, el catálogo que tenemos que fue armado por... Eh, bueno, esto ha sido todo un trabajo en conjunto en general con varias personas. Eh, ahí está, eh, hemos tenido, por ejemplo, el trabajo de Juan Alejandro Wojwood, Juan Pablo Lastra, Juan Cristóbal Tomic, Sven von Brandt, eh, yo y Joila Francisca de Soto, eh, que es la vicepresidenta de la asociación. Eh, hemos reunido un catálogo de videojuegos desde el año 2003 hacia adelante. Obviamente este catálogo eh, queremos después publicarlo en la de sitio web. Eh, estamos viendo si lo podemos publicar nosotros con un listado, sino que al mismo tiempo como tener un, un, una forma de ver los juegos, ver la, algunas descripciones, qué Palitzer lo publicó y cosas así. Y el primer videojuego en general que nosotros hemos registrado como videojuego comercial es For Virtual Racing de behavior que fue publicado en 2003 en PC. Y que fue del publisher de Ford principalmente Entonces yo creo que ese es como uno de los primeros juegos En general aquí en Chile Otro juego también que yo creo que casi todos acá conocen Que es bastante emblemático Después de los, los años siguientes Fue Assault Heroes Que fue un videojuego eh, lanzado en Xbox 360 Que fue dentro del programa eh, y indie de Xbox Que le fue bastante bien Y ahí también Behavior subió harta de categoría e Incluso no era Behavior en esa época Sino que era Guanaco Games Ese es el nombre original ¿verdad? del estudio chileno también Verdad. Que fue fundado por eh, Tiburso de la Córcova, si no mal recuerdo eh, Pero bueno, volviendo ya a los, a los temas como más de industria en general Sé que me to tomo la batuta, pero es como, bueno, aquí, aquí, aquí pero, vengo a cambiar no, no, con información Uno de nosotros hizo la, la tarea, sé que tú... No, no, no, no, no, no. Pero, pero más que nada para explicarles un poco también de lo que es la historia de MGA en los videojuegos no eh, Behavior y Dina son súper membráticos en la industria en general porque fueron las empresas que tuvieron y que, bueno, hoy, hoy en día existen otras empresas que también son de la misma categoría de estas dos empresas, pero estamos hablando hace 10 años atrás, 15 años atrás casi, en cierta forma. Eh, y en general, estas empresas nacieron, en cierta forma, de la generación de lo que es Atacala, Atacama Labs y lo que es Juanaco Games, que fueron de empresas chilenas que tuvieron muy buenos inicios de industria en términos de ser empresas que tuvieron un, un, un focalizaron bastante bien sus esfuerzos técnicos en términos de hacer Work for Hire. Work for Hire, los que no sepan, es precisamente trabajo eh, para que, un, no sé, pues llega un cliente, quiere hacer un juego y te lo pide a ti, de esta forma. Y ese es como el término de Work for Hire. Entonces, Vigevoli y Dina, después, eh, cuando estas empresas empezaron a crecer y tener un buen catálogo de juegos, estas empresas fueron adquiridas. Entonces, Wanako Games pasó a ser Behaviour eh, Santiago, que fue precisamente comprado por una empresa canadiense-francesa y Dina, que era una empresa japonesa, compró Atacal Labs. Y esos dos equipos, de cierta forma, estas dos nuevas empresas eh, fueron bastante emblemáticas por tener eh, una colección internacional bastante fuerte y también de trabajar en proyectos bastante eh, potentes en términos de lo que es la industria de los juegos. Y como sabrán, bueno, después del año 2006-2017, que fue como el periodo donde fue, empezó a, a, a crujir en cierta forma el, el, este como remesón que hubo en la industria, estas dos empresas cerraron. Las razones principales que yo tengo conocimiento fueron más que nada temas legales. Eh, principalmente dijeron que tuvo un tema legal que usaron un código de un juego y lo usaron en un Rave IP y ahí hubo una, un deslío legal y fue lo que gatilló en cierta forma el cierre de la oficina para como salvarse de la demanda legal. Y DINA, no tengo mucho conocimiento de lo que pasó, pero lo que tengo entendido es precisamente también de temas comerciales del mercado japonés, con el, el mercado latinoamericano y con las oficinas que había aquí específicamente de DINA. Eso es lo, lo, lo que yo tengo conocimiento, pero en general, eso demuestra a veces que también, si bien empresas que pueden tener una excelente estabilidad comercial, también pueden verse afectadas por cosas súper mínimas, que puede ser desde eh, el incumplimiento de un contrato, desde el mal uso de un código una licencia, hasta, por ejemplo, temas de simplemente de ya no ven tanto fructíferos en términos del Work for High como una, una, una empresa local aquí en China. Eso es lo no, que más puedo compartir. Y, y esas cosas, una. Uno clásico que uno ve en canales en YouTube, ¿cachai? Te, te cuentan la historia de tal juego, tal estudio. Y obviamente, si tú tenéis como el lado del desarrollador, cuando estáis como, no sé, pongámoslo de este modo, del otro lado del mostrador, del otro lado de la pantalla, ¿cachai? Y tú, claro, conocí las historias, las típicas historias, como por ejemplo los estudios que mató Guía, los, los proyectos que bajó Cap con y todas esas cosas. Tú, obviamente como jugador, como consumidor exclusivamente, tú, claro, te reí en el momento, pero, por ejemplo, tú entendís de que ganarse esos proyectos es brígido. Brígido, sobre todo para una industria que hasta el día de hoy, yo igual yo considero que la industria, por lo menos chilena, no sé si la latinoamericana, es relativamente chica ¿cachai? todavía no hay un trabajo donde no sé pues venga publisher grandes a, a traer proyectos para acá para que la gente lo empiece a hacer sino que acá como que todavía estamos como en esta etapa generacional donde se están marcando todavía los pasos para que la gente vaya a, a, a se inspire ¿cachai? porque dicho sea de paso Acá, si tú le preguntas a la gente, no sé, po, los videojuegos chilenos que más le gusta, te van a preguntar, no sé. Po. Hugo, ¿cachai? Sí, hay, no? una cosa, hay, hay una cosa muy importante que la gente no, no sabe de la industria de videojuegos chilenos, es lo que mencionaba Guillermo, el work for hire. <risa> <risa> a, a, <risa> aparte, <risa> somos reales, no, no, no son tu mamá. Eh, pero sí, o sea, acá en Chile hay un, un, un músculo de desarrollo bastante importante en la región y a nivel internacional, pero no es el, el típico desarrollo que la gente espera cuando escucha videojuegos, no estamos haciendo Assassin's Creed, no estamos haciendo Fallout, eh, aunque ha salido Fallout de Chile, eh, no es el, el, el normal. El, pero sí hay muchísima gamificación, sí hay muchísimo desarrollo en videojuegos contrata, subcontratando estudios chilenos, porque la calidad del videojuego chileno es bastante alta, comparada eh, al, al costo, de, porque tiene uno de los, altos, de los costos más altos de la región, pero también tiene junto con Argentina y México, y creo que Colombia, eh, uno de los niveles técnicos más alto también. Entonces hay una buena, una buena razón para la inversión internacional y esa inversión internacional sucede desde hace muchísimos años. Yo vengo escuchando de la industria de desarrollo chilena en general desde el 2010, 2011, como una opción, digamos, para hacer el networking internacional, fundar un estudio, trabajemos allá, bla, bla, bla. Viene haciendo ruido así. Y nosotros en Ulpo específicamente hemos desarrollado para eh, juegos específicamente para Polonia, eh, España, eh, como World for Hire y también con publishers de esas áreas que dicen ya tengo un presupuesto, pero no me alcanza para invertir de repente en un estudio, en una IP de un juego en Estados Unidos, porque la IP en Estados Unidos te pide medio millón de dólares, te pide un millón de dólares. En cambio, en Chile, 200, 300 mil dólares. Este, Psh, la listo, pego, la hiciste, ¿cachai? Exacto, la, así la, como la, que la sopa y es por cuenta el estudio. Este. Completo el, el combo, ¿cachai? Este, y, y, y funciona para, para el mercado chileno y el resultado final va a estar más o menos a la altura de eso. Ese juego lo haces, lo empaquetas y eres un ghostwriter. Básicamente lo hace y muchas veces el, el, el, el desarrollador chileno no es mencionado dentro del proceso de creación de ese, de ese, de ese juego. Y a veces es nada más que contactan a los técnicos de arte, a veces nada más que contactan a los cuadros a veces nada más contactan a los modeladores. Entonces, menos todavía son mencionados como videojuegos chilenos. A pesar de que es dinero internacional que le está entrando a la industria de desarrollo de juegos chilenos para hacer videojuegos. Pero no tiene la fanferra que tiene como que, ah, sí, no sé, Arkane Estados Unidos, Arkane Francia. No, es eh, mm. Media yeah. haciéndole un juego a unos españoles. Y ese juego lo juegan, no sé, 20.000, 50.000 personas. Pero no le pertenece a Ulpo, no le pertenece a Adena no le pertenece a pero no le pertenece a Pebble Title. Es un juego hecho por alguien... ...distribuido por otra persona... ...y él, él, él le queda a esa persona... ...pero el juego es chileno... ...el juego es parte de esa... Eh, ...el lado B... ...el lado oculto... ...de la industria chilena... ...lo hicimos nosotros... ...es que igual... ...mira... ...y acá es como... ...lo estábamos hablando un poco... ...antes de, de entrar al, al stream... ...pero es como... ...el problema que existe hoy en día... ...con el tema de, de desarrollo... ...y que, que existe como esta... ...esta brujería... ...esta como... Eh, ...magia negra... ...club secreto... ...cachai... Y ...que obviamente mucha gente... De nuevo, a nivel consumidor, tú no estás familiarizado. Tú no tenés por qué tampoco, ¿cachai? Tú no tenés por qué mm. saber cómo se desarrolló. Nadie se queda a ver los créditos. Sí, ¿Por pues. qué? Porque tú ya jugaste, hiciste los créditos, a lo mejor querías hacer otra cosa, da da lo mismo. Pero no se entiende que, por ejemplo, no sé. Yo tú decís, yo trabajo en desarrollo de videojuegos. Ah, ¿qué trabajaste? No, yo hago desarrollo, yo hago assets, ¿cachai? Como que. No. La gente espera que cuando tú dices que trabajas en desarrollo de videojuegos. Lo primero que se define viene a la cabeza, un Mario, un... Call of Duty, un... FIFA. Un Call of Duty, FIFA. Claro. Todos los proyectos que existen en desarrollo de videojuegos, primero, son de proyectos de escala gigante, ¿cachai? Con tu nombre en primera plana O sea, todos los que decimos que somos desarrolladores de videojuegos, primero somos Hideo Kojima, primero. Sí. Y segundo, ¿cachai? Todos trabajamos en proyectos gigantes, ¿cachai? Siendo que en realidad... La, la industria es lo suficientemente grande y diversa, como que existen muchas formas, cacho, ¿eh? y eso también es lo que le pasa a mucha gente que ya dice, ya, quiero desarrollar videojuegos, ¿qué tengo que hacer? ya Y se dan cuenta que para hacer un MMO gigantesco, tienen que tener mucha plata, mucho tiempo, tienen que empezar a contratar gente y empiezan como a desencantarse porque empiezan a entrar en la realidad que es nuevo, trabajo es trabajo es es una, y es una industria ¿cachai? porque claro, como decía Alex hace un ratito podías armar un estudio con tus amigos ¿cachai? de cuatro que salieron de la universidad querían armar todo el asunto viste que una persona hizo un dirtail y tú también vas a hacer un dirtail porque también te funciona pero como que te saltáis todos los pasos que de repente, incluso para la misma gente que ya está dentro de la industria son invisibles marketing, eh, reuniones de negocio eh, no sé, ah, no sé. conseguir clientes, conseguir, conseguir cliente, presupuesto, si conseguir inversión, clara, recursos humanos, contratar personas, pagar impuestos. ¿Cuántas veces nosotros en algún momento, por lo menos a mí, me han dicho, oye, pero ¿y por qué no te pedí un Fondart, cachai? por qué no te haces un Kickstarter? Por <risa> <ejemplo?"> <risa> es como, <risa> entonces, criatura, <risa> si, fuera, oye, si tan, eh... fuera tan fácil. Me gustaría hacer un mini paréntesis porque quería saludar a la gente que está ahí en Twitch. Eh, Feli Gamer, a Fuani, a Simón, por supuesto. A Aaron Frankel que le manda saludos a Guille también. Taleto, también ahí dando, dando vuelta en el chat. Eh, si la gente quiere dejar sus preguntas, también vamos a tratar de hacer una ronda ahí al final para pa, pa pasar las preguntas del público. Perdón para mantenernos más o menos ahí en el mismo tema, es que ya habiendo hecho esto un poco este resumen, quería preguntarles, ¿cuáles ven ustedes? que son las fortalezas de los videojuegos chilenos o de la industria latinoamericana slash chilena? Mira, eh, que no tenemos la, el, el, el histórico de las otras industrias, que eso es algo que le pasa a, en, en muchísimos mercados. Cuando haces un videojuego y estás en un país... Con una industria mucho más avanzada, la competencia es mucho mayor. El, el nivel de calidad de, de, de, que se espera eh, es extremo. Por ejemplo, si tú esperas un videojuego de un estudio japonés y la cuestión tiene un error ortográfico, le falta un tilde, lo que sea, es como que, uh, qué, qué, qué wea. Eh, uno gringo, lo mismo. Y eso es un asset que, que tiene la industria latinoamericana. Nadie espera que nosotros hagamos cosas geniales. Entonces, cuando lo hacemos, la gente dice, oh... Y eso es algo que se puede explotar, y es un consejo medio extraño, pero es un consejo que le sirve muchísimo a las personas que quieren crear contenido de calidad y se están preguntando, ya, ¿cuál es...? Yo estoy en Latinoamérica, tengo todo en contra. Mm, sí tienes muchas cosas en contra, pero no todo. Ahorita con ciertos hechos internacionales, especialmente he visto muchos memes de Viva Latinoamérica. Sí, utiliza eso, utiliza el meme, utiliza el, el que nadie espere que hagas algo extraordinario para hacer algo realmente genial y que dejes todo el mundo sentado, ¿cachai? Eso es algo que yo siempre mantengo en, en, en contexto. Trabajar como que si yo fuese gringo, pero esperar la, el, el, el, el reconocimiento de un latino. Y me ha ido muy bien. Porque muchos publishers, cuando terminamos una presentación en una, eh, de algún juego, de, de alguna propuesta, lanzamos un GDD, un pitch, lo que sea, en estas convenciones, de, estas ferias de negocio que suceden, como la GDC, eh, etcétera, etcétera, etcétera, se, muchos te preguntan al final, como que, ¿de dónde eres tú? De, de Chile, Latinoamérica. Y es como que, ah. Ya, ya, ok. Y, y se nota, se nota que no esperaban que uno fuese, que, que primero que hables inglés bien, aprendan inglés, eso es una cosa importante, este, en el mundo del desarrollo de juegos, eh, que no esperaban que presentases algo con ese nivel de calidad, un nivel de calidad que ellos no estaban esperando conseguir de un país que ellos han men oído mencionar un par de veces en su vida, en, en, en Harry Potter, cuando vienen los fuegos chilenos. Ah, sí, eso es mario cura. <risa> Listo. Eh, y esa es la única referencia que tienen de Chile. Este, y, y de repente les presentas miedo, algo que ellos dicen... También. Exacto, los mineros, ah sí, no, no, ustedes no, todos ahí. tienen túneles bajo sus casas, ¿no? Y es como que... O sea, ¿lo del vino? no, oye no, oye no ya. No yo creo sé. que no. no sé. Yo creo que no. Pero que sí, o sea... Pero software. sí, esa, esa es un asset que yo digo que es una fortaleza que muchas personas no consideran a la hora de hacer productos en Latinoamérica... Eh, y muchos se quedan o con el no podemos estar a la altura de los grandes o eh, somos los subcontratados y, y vamos a hacer cualquier cosa. Es como que esa mentalidad hay que cambiarla, pero mientras se cambia y se genera el estándar internacional de Latinoamérica, podemos aprovecharnos completamente de que nadie está esperando que saquemos un Pokémon y hacerlo, y hacer una cosa internacional. He visto proyectos de acá que la gente, lo primero que la gente dice es no parece latinoamericana y es como que porque ellos no están haciendo un producto para Latinoamérica, están haciendo un producto internacional. Y también su plataforma. Pero a, a nivel, espérate, es que igual hay algo que quizás faltó agregar en, en, dentro de lo que dijo Alex, que una de las ventajas que siempre ha en Latinoamérica, a diferencia de, no sé, pues, de, de eh, mercados o industrias como la estadounidense, la japonesa, la europea, ¿cachai? Incluso la, la, para los que cachan, para los de sudeste asiático, ¿cachai?, de Filipinas y todo ese tipo de cosas, es que nosotros tenemos una riqueza cultural. Que está influenciada por todos esos productos, ¿cachai? Por todas esas industrias, ¿cachai? Nosotros somos, somos tan gringos, tan europeos, tan japos, tan asiáticos, ¿cachai? Como todos ellos, y no lo somos, ¿cachai? Eh, yo creo que para pa los que han ido, no sé, a Ale o a Guillermo, no sé, pero los que han tenido la oportunidad de ir a otras ferias presencialmente, ¿cachai? Fuera de Chile, y sobre todo, por ejemplo, en Japón, y les cuentan y les muestran los productos y qué tan interiorizados estamos como, por ejemplo, con la cultura japonesa, no solo a nivel de anime, sino como cultura japonesa, ¿cachai? Quedan mal, no voy a decir paloyo, pero quedan mal, ¿cachai? Porque, ah, ¿quién se cayó? Se cayó Guillermo, dije, bien, dije bien. dije mala palabra, se cayó. Ahí volvió. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, viene, fue a Japón a Razer. ¿Cachai? Ahí, está. Sí, ahí sí, ya sí, fue un, un, un revésón de, de R. Ya, volví, piso uh, el, el gato por del cáligo. Sí. <ríe> no, pero, pero como está diciendo, ¿sí? eh, eh, la, la gente afuera se sorprende mucho que nosotros como latinos seamos capaces de crear contenido no solo como a la altura de lo que ellos pueden hacer, sino que, que estemos tan compenetrados y seamos capaces de tomar esos elementos en algo nuevo que ellos, por no sé, por vías, por tradición... O por cultura no son capaces de crear ¿Cachai? Porque eso, eso es lo que nos define a, a, a nosotros los latinos Como una cultura mestiza siempre ¿Cachai? Que somos capaces de tomar todas las influencias del mundo Y hacer algo que es completamente nuevo Y quizá eso también A la hora de desarrollar proyectos A la hora de crear cosas Cuando nosotros planteemos cosas para afuera También son las cosas que nosotros podemos entregarles Porque, escucha las cosas que pasan en Latinoamérica no son las cosas que pasan en Europa, no son las cosas que pasan en Estados Unidos, ¿cachai? Hay, una, hay todo un rollo de una cosmovisión, hay un rollo de unas influencias, ¿cachai? No solo de afuera, sino que también de lo que se produce acá localmente y de lo que pasa localmente. Que, como te digo, es como... Yo siempre tuve la idea de hacer un juego tipo OutRun, pero en vez de con autos, hacerlo con las micros de Valparaíso, ¿cachai? ¿Cachai? <risa> Porque claro. esas micros existen por toda Latinoamérica y en todos lados son un peligro porque van muy rápido pero la sensación de velocidad y todo el asunto y es un elemento cultural que existe solamente acá en Latinoamérica pero que tú lo podés tomar y explotar, ¿cachai? Todos los países de ¿no? Latinoamérica tienen un Valparaíso con unas micros que van por unos caminitos dando vueltas, eso es literal, o sea Panamá, claro, Colombia <risa> Brasil las tiene también, acá están por supuesto las de Valparaíso Pero el tema siempre va a ser que, claro, para poder llegar a eso para poder llegar a esa apropiación cultural y gamificar eso tiene que haber todavía como una no, no sé si decirlo como madurar el concepto de identidad que hay aquí en Latinoamérica y dejar de pensar de que nosotros tenemos que ser como los gringos tenemos que ser como los europeos tenemos que ser como los japoneses sino que demostrarles que nosotros estamos a la altura de lo que ellos pueden hacer ahora no sé si al mismo claro. precio pero sí a la altura de lo que ellos pueden <risa> hacer ¿cachai? Porque igual Eventualmente se va a romper la burbuja ¿cachai? De que solamente el trabajo que se haga Sea, no sé, pues de Desarrollo de ACE De y de, de Todas esas cosas hay, hay estudios ahora en Chile que han tirado IPs propias ¿cachai? Han tirado cosas Que se han, se han ido desarrollando Y la misma gente que trabaja acá de nuevo, a nivel de freelance y a nivel como de estudio, tiene las capacidades, tiene los estudios, tiene las herramientas, que de nuevo se han democratizado completamente, ¿cachai? Para que puedan generar ese contenido. Pero ¿dónde, dónde, dónde va a estar, por ejemplo, dónde va a estar ese Mario 64 que va a poner la industria de Chile? o la industria latinoamericana, bueno, no tanto de Chile, yo prefiero decir la industria latinoamericana. En un punto donde la gente va a decir, wow, eso solamente se podría haber hecho en Latinoamérica. ¿Cachai? Claro. Me gustaría, allá, me gustaría saber qué opina el guía también sobre la, las fortalezas de, de Latinoamérica y de Chile. Yo voy a ser un poco más polémico, pero yo creo que ya tenemos un juego que tiene esa categoría. Yo creo que Xenoclads, en cierta forma, que fue hecho aquí en Chile ha sido bastante, fue bastante fuerte cuando salió en términos de que tuvo un impacto cultural piensan que Xenoclads nació oficialmente porque también Steam vio el proyecto dijo vamos a meterles lucas, vamos a prestarle el, el, el motor entonces creo que lo que es importante en Latinoamérica, en Latinoamérica como, como, como industria en general y también como lo que es Chile es que si bien eh, tenemos que salir a vender en cierta forma porque lamentablemente hay un tema de que nosotros como industria aún estamos en pañales entre comillas por un tema de cómo la industria de software y de, de ingeniería, de, de generar aplicaciones juegos, cosas aquí aún estamos aún creciendo en términos de metodologías conocimiento y conocimiento me refiero a generaciones de profesionales que eso también es muy importante eh, Aquí yo creo que en Latinoamérica Lo que tenemos que es bastante interesante Es que nosotros somos Una generación de desarrolladores Que ha, ha, ha podido generar contenidos Con una visión distinta eh, está dentro de este marco, como dice Francisco, de, de este, como estos, estos visores o estas lentes de como Europa, Estados Unidos, Japón, pero tiene nuestra vuelta, en cierta forma, como latinoamericanos, de cómo nosotros consumimos esos contenidos o esa, ese, ese como, eh, background cultural de estos países y le dimos nuestra vuelta chilena, en cierta forma, o le dimos la vuelta latinoamericana. Y si ustedes ven, finalmente, los proyectos que han salido en Latinoamérica y los que han sido súper emblemáticos, por ejemplo, yo creo que Einstein es como uno ejemplo más clave y yo soy bien fan del, del equipo de ellos. Eh, de que han podido sacar proyectos que tienen una firma, un sello, que no solamente es solamente chilena, pero te dice, esto es algo único en el mundo. Y no necesariamente tiene que uno aferrarse a la cultura de un país o de, de, de, de, de ciertas cosas, sino que al mismo tiempo de poder, de, de, de cómo los creadores van creando esa cultura. ¿Cómo tú defines un videojuego chileno? Ah, el videojuego chileno es tal vez lo que está tratando de hacer Easting, que es esta cuestión, que una, algo más disruptivo, de que no necesariamente el videojuego tiene que ser un canon específico de mecánicas, de, de arte, cosas así. Tal vez ese es un camino para el fin del día. Entonces, Latinoamérica está mucho en ese, proceden, ese proceso de ir creciendo porque, como les digo, eh, no es por desmerecer a los profesionales, sino que somos, aún nos falta como comunidad, como, como, como generación de desarrolladores, aún nos falta crecer aún más. Pero no tanto en el sentido de falta de conocimiento, sino como un tema más del proceso, de cómo madurar ese proceso, perfeccionarlo, eh, y de, de que las profesionales que se, que se quedan acá en cierta forma, porque eso también es un, un problema aquí en, aquí en Chile y en muchos países latinoamericanos, la fuga de talento. Ese conocimiento se puede ir como geando raíces para que haya un estándar, y un estándar basado en la cultura como el conocimiento técnico. Y eso en el sentido de cómo se hacen los trabajos. O sea, tú, un videojuego japonés tiene una forma de hacerse versus el juego europeo, versus el juego estadounidense, y aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica estamos aprendiendo a hacer esa forma también. Entonces. Yo lo pongo como en esa, en esa como, como, como dualidad, en cierta forma, como tienes el, el, el ámbito desarrollador aquí en Chile que es bastante fuerte porque es muy creativo, muy artístico, tiene todo este tema de como tener un poco de, Europe, de Europa, tener un poco de Japón, un poco de Estados Unidos y ser una juguera que si bien no, no, no somos como 100% chilenos, pero igual tenemos algo que toma esos valores de otras, de otras culturas y le damos algo una vuelta interesante a fin de cuentas y eso se ha ido respaldando mucho en lo que es Chile a fin de cuentas y obviamente también Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica entonces yo creo que esa es la gran fortaleza que nosotros, si bien nos falta tal vez cómo poder tal de exportar lo que es nuestro, igual nosotros tenemos una capacidad crea de, de, de, de creativa al final de cuentas de tomar elementos y darle una vuelta y, y, y traer contenido interesante a la industria y eso tanto en lo que por ejemplo work for hire, por ejemplo acá eh, en Guanabino eh, tenemos esa, eh, hemos trabajado por ejemplo proyectos como Jay y la forma que nosotros le dimos la vuelta a la historia el, el contenido de DIY también fue bastante rompedor dentro, dentro de lo que fue el, el, los fans de DIYU. Les gustó la historia y, y similar. Entonces, como que al final de cuentas, no hay que entraparse en esa, en, en esa situación de como hoy oh, es que tengo que hacer mi propia IP. No necesariamente. Tú puedes tomar lo que sea. Puedes hacer for, for hire, una IP propia, todo lo demás. El tema es qué es lo que tú quieres comunicar cómo lo quieres comunicar y con qué, con qué grado de, de profundidad quieres hacerlo. Y ahí yo creo que es donde nosotros estamos, aún, estamos creciendo como industria, pero creo que como en términos de, de, de tomar cosas que no son necesariamente nuestras, pero darles esa vuelta en cierta forma, como lo, lo, los chilenos en cierta forma, que tal vez no lo puedo definir ahora en esta discusión, pero yo creo es que... que somos muy, estamos muy verdes todavía, porque eso es precisamente lo que dices, estamos, es una industria en maduración y la industria chilena, la industria latinoamericana en general, tiene que tener su propia identidad. Eh, Tú piensas en videojuegos japoneses y el nivel de pulcritud y el nivel de las waifus, etcétera Lo que tú quieras, pero tienen una identidad. Mientras que los gringos tienen este el Call of Duty, tienen los FPS y por algo es JRPG y RPG. Y eso y, y no existen los LRPG, pero podríamos tenerlos porque no, no es tiene RPG, o sea, y eso se lo puedes poner como tú dices a, a cualquier proyecto que tú hagas, ya sea que nada más esté haciendo los assets o esté haciendo un IP propia, y para los que no cachan, IP propia es como el... el, el eh, la, in, Propiedad intelectual de un estudio. Una IP es Mario, es Pokémon, es Call of Duty. Cuando hablamos de IP, algo que los desarrolladores tendemos a hacer es hablar mucho de IP, pero nunca explicamos qué es un IP este, para los que nos estén escuchando. Eh, nosotros, perfectamente un estudio puede desarrollar su propia marca, su propio juego, su propio concepto, eh, con mecánicas originales o puede tener Work for Hire, pero no dejar de pensar en, en esa, ese sello que todavía no tenemos y que no vamos a tener en muchos tiempo, porque eso toma tiempo y no hay otra cosa sino tiempo y reiteración en hacer las cosas hasta que que esa identidad se va cuajando en lo que estamos haciendo. Pero la habilidad técnica la tenemos y a eso es a lo que me refería. La gente no espera que Rock of Age sea un juego hecho acá. La gente no espera el juego este que se me va el nombre siempre, que es de terror, que hicieron los chiquillos... Eh, Tormented, salió... Souls. Tormented Souls. Ese juego yo digo que lo hicimos en Chile y es como que... ¡Ah! Y es como... Sí. Y lo hizo un ¿Sí? equipo bastante pequeño en Chile y no en la capital. Lo hicieron en, en regiones, en un pueblito bien chiquito. Este, un, un grupo de personas... Lo hicieron y, y, y lo lanzaron y el mundo volteó un rato a ver eso, porque, lo, porque no era porque lo hizo un, un, un grupo chileno, sino porque era un buen juego, ¿cachai? Eh, y, y por eso siempre digo, usemos que estamos en Latinoamérica, nadie se espera ese derechazo de nuestro porque ya tenemos la fuerza. Ahora, que tengamos el estilo al hacer ese derechazo todavía no lo tenemos, pero para allá vamos. Y eso es sí, tiempo de iteración. No, mira, yo siempre voy a citar que, por ejemplo, existe la, la, la industria de la música En el año 50, 60, todavía estaban cantando covers de rock, ¿cachai? En inglés, en español, hasta que alguien eventualmente dijo, estoy chato, man". Cantemos canciones en ese estilo, pero en español, pero en Latinoamérica Y empiezan a salir cosas como Sandro, ¿cachai? Entonces, es, es un proceso que yo creo que se da na naturalmente en el tiempo, de la mano... Claro, de la industria creativa que, entre comillas, es la que le va a dar la identidad, pero también en el hecho de que la industria hoy en día ya sabemos, por tú a nivel de estudio, yo digo sabemos, ya, muy barça, pero sabemos cómo, cómo contactar a los publicitarios eh, afuera, sabemos cuánto sale un proyecto, sabemos qué metodologías hay que hacer, qué plazos hay que hacer, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. ¿Está ahí? Porque si te... Escucha, si tú vas con un publisher y le dices yo te el próximo Carlos Tutti, dame 100 millones de dólares, te van a mandar a la Crestop. El... Ahí Aaron eh, Frankel dijo algo bien interesante, que es que si Chile tiene una identidad en otros medios, y yo diría que sí. Yo diría que Chile tiene una identidad en otros medios, que son medios mucho más establecidos. Y no solamente Chile, sino toda Latinoamérica. Todos sabemos que una película francesa va a ser súper experimental. Todos sabemos que una película rusa va a ser súper depresiva. Y todos sabemos que una película latinoamericana va a tener sexo, drogas y muerte. Eso es como la identidad. No es la mejor identidad para representarse, tal vez, pero es una identidad. Y es precisamente la identidad de esa, esa, esa industria, la industria del cine latinoamericano, es muy realista, es muy cercano a las personas de la realidad dura que se tiende a imaginar que uno vive en Latinoamérica. Las personas de Las Condes no, no creo que vivan en, en, en una favela este, brasilera, pero la industria eh, del cine tiene esa identidad y eso es lo que esperan del, de, del cine latinoamericano en otros países. Esa industria tiene esa identidad y la industria chilena de videojuegos está tomando una identidad. Lo que pasa es que cu hace cuánto tiempo lanzamos la primera película en Chile y hace cuánto tiempo lanzamos el primer videojuego. En una claro. la estamos hablando aquí un montón de gente joven y estamos diciendo sí, en el 2002, 2003 lanzamos este juego. La otra probablemente lo tendrían tendría que hablar un, nuestros abuelos. Es sí, decir, sí, la primera película que se lanzó en televisión, que se filmó en Chile con una cámara Super 8, fue 1940, 1960. Tiene un, hay, hay un margen de diferencia. Uno se siente diez diciendo que en el 2003 fue hace 10 años. Este, pero los 40 fueron hace mucho más que 20 años. Y desde entonces ese, esa industria viene agarrando esa identidad. La televisión chilena, la televisión latinoamericana, Don Francisco... Eh, ese tipo de cosas tienen una identidad, tienen un, el, el, el, el, la voz propia. Y la industria chilena está en ese proceso. Que no lo vayamos a ver hasta dentro de 5 o 10 años fácil. Ese es otro tema. Y estoy siendo casi que optimista al decir unos 5 o 10 años. Yo estoy pensando que perfectamente la industria latinoamericana de desarrollo de videojuegos puede empezar a tener una identidad dentro de 15 o 20 años, porque eso no es un proceso fácil. Es un proceso que es la amalgamación de la identidad nacional de muchos países durante mucho tiempo desarrollando muchísimos productos. Es un a proceso... Me es que me trajo más la idea de que en algún punto vamos a tener que preguntar 1940 o 2040 y vamos a estar vivos para claro. eso y es como ¿Eh? oye y todavía eh, todavía, eh, va a estar diciendo, todavía va a estar diciendo la base de la Play 3 salía hace 15 años ya, no sale hace <risa> 15 años menos, nos, nos dice también por el chat de Twitch que sería bonito igual que la industria salga un poco más de Santiago para poder observar diferentes puntos de vista tanto a nivel cultural como de negocio Igual hay industria fuera de Santiago, justo estábamos hablando sí, de sí, pues. Souls. Este, no es precisamente un juego que se haya desarrollado. En Valdivia. En, en Valdivia hay otro. hay un par de estudios grandes, de paso. Si no me equivoco, ahorita me falla el nombre, pero. Eh, en Temuco. Es que, de nuevo, como lo que hablábamos en un principio, esta es una industria y es una, eh, una industria que siempre ha estado de la mano con lo telemático. Entonces no estamos atados necesariamente. A la ciudad. capital, acá en Santiago, a la ciudad sí. incluso. Ojo, no hay que negar igual que estamos hablando de un 80-20, no es un 50-50. Gran parte de la industria del desarrollo en general está acá. Ciudad Empresarial, Las Condes y Vitacura y en Poco Providencia tienen el... 60% de las empresas, ahí el vecino, este, eh, tiene el 60% de las empresas este, radicadas en Santiago. Nosotros estamos en Santiago, Guillermo y yo, y Metaru también. No, tengo, eh, no sé dónde está Venegan, pero... Yo, yo, estoy, yo estoy en Perú. Eh, en Perú, un poquito, oh. un poquito lejos de Santiago. Un poquito más eh, pero bueno. Un poquito más, más al norte. este pero Pero sí, o sea... De aquí cuatro personas, tres están en Santiago, así que no hay que negar eso. La descentralización es importante y es precisamente una de las cosas que nos enseñó la pandemia. La pandemia es 90% malo, 10% bueno. Y de las cosas buenas que podemos rescatar de esa tragedia mundial es que nos vimos forzados a reconocer que la industria de la tecnología no tiene que estar bajo el mismo techo en el momento de trabajar. Con creatividad y tratando de crear esos procesos naturales que sean presencialmente, podemos trasladarlos a, a, a, a un, un network mucho más amplio que permite esa descentralización. Eh, yo conozco personas que han estado trabajando desde Argentina todos estos meses de pandemia porque se tienen casa allá, ¿cachai? Y eso es posible gracias a eso. Y debería pasar varios yo, yo también estoy totalmente de acuerdo que ojalá veamos más trabajo descentralizado de tecnología. No, y eso se va, va a extender mucho en el sur al final del día. Sí no Es que no, se es ve tan bonito que no, tenemos que irnos Total a... ¿no? Total bueno, vamos está, y Chao <risa> no, sí, Pero mira este, abarcamos, abarcamos un par de las preguntas Como más adelante que tenía Incluso con, con esta parte de la conversación Así que voy a saltar un poco a otro tema Voy a hacer un salto un poco radical Y que tiene que ver con un poco más De las tendencias más recientes del mundo de los videojuegos justo No compren el Ya Entonces <risa> Este, justo Hay cuando empezamos de habíamos hablado habíamos hablado un poco de que el, justo el especial anterior de Pagua, de, de la Cuatrifuerza específicamente, había tenido que ver relación con todo lo que había estado pasando con Blizzard y un poco con Ubisoft también y otros estudios que habían estado pasando por cosas similares este problema o sea, malpraxis mal laboral y ese tipo de cosas entonces, ¿qué, ¿cómo ven ustedes eso adicional al tema de las nuevas tendencias como los NFT, los juegos como servicio? Este, esto está asociado obviamente también a todo lo que pasó con, con Overwatch también, eh, con otros juegos también de Blizzard que se vieron afectados por lo mismo. Y algunos otros juegos más recientes también, justo el, el lunes pasado estábamos hablando de de los del, del Chocobo GP, ¿cierto? Sí. Que todo el mundo estaba extrañado de que el juego costara 60 dólares y aún así tenía compras dentro del juego, etc. Entonces, to, todo este mundo como más fino de lo que es las nuevas tendencias y cómo se desarrollan los videojuegos y cómo se monetizan los juegos hoy en día, ¿cómo afecta eso al panorama chileno-latinoamericano? Yo creo que deberíamos volver al, al sistema donde tú compras el juego, pero por disquete. Mandáis un correo, acá está ahí una carta y te mandáis en el resto del juego. Solo si mandáis el recibo de que lo había de, comprado. De que compraste el DLC. Mira, ese es? sistema yo lo llegué a usar, no voy a decir que la tengo, pero yo llegué a, a pedir juegos en disquete por correo y Photoshop en disquet por correo. Yo, <risa> yo, yo me acuerdo que acá una vez compramos un juego de esa forma. <risa> en algún sí, momento sí. encontré un, un disco de instalador del Ragnarok online en mi casa. ¡Oh! De, tenía... de esos que regalaban que venían con horas horas de juego que te lo regalaban sí, sí, sí. en la, las farmacias yo tenía un juego demo esa, esa cajita que tenía Lucas Arts de los juegos que a, a, antes venían eso tú que comprar los demos de varios juegos sí. en un solo pack entonces era ese, ese pack que una, sí. un primo trajo de Estados Unidos y también Mira, feliz de la vida de jugar ese modelo de nuevo ahora, ahora Pero... en términos de tendencia yo creo que igual hay que hay que yo creo que acá los chiquillos me pueden apoyar en eso Yo creo que Sí, es cierto, es súper fácil decir Fuck NFT Y no voy a decir pero El tema es que <risas> uno tiene que ver A nivel de proyecto A nivel de cómo Estamos hablando de una industria A todo el rato estemos diciendo Es una industria que está tratando de crecer Está tratando de, de madurar ¿cachai? Y, y para eso tenemos que tratar Yo creo de tratar de explorar Todos los campos posibles Menos los NFTs. Sí. Mira, es no que lo incluso NFT. los NFTs, eso es algo que hablaba con Walter el otro día. Aquí estamos hablando de dos cosas muy diferentes. En una conversación que tiene varias aristas. Las aristas son, la tecnología es inevitable, el progreso es inevitable y el capitalismo existe. Con eso como base, hay dos estilos de personas. Están las personas que hacen videojuegos por pasión, que son los artistas desarrolladores de videojuegos, que no esperan ganar dinero Realmente con el proyecto que la primera motivación es hacer algo que quieren hacer y ellos se pueden dar el lujo de hacer lo que quieren hacer y están los profesionales del desarrollo de videojuegos. Si te viene... Un, eh, un Nintendo y te dice, mira, hay esta tecnología que a mí no me gusta, el VR, los NFT, eh, el, el, los juegos, en, en, en, lo que sea. Realmente lo que sea, cualquier innovación tecnológica que te dicen, te voy a dar 5 millones de dólares para que hagas este juego y no lo tomas porque va contra tus morales y, principi y principios, cuando no estás haciendo realmente nada ni siquiera controversial, porque los NFTs tienen la tangente de que dañan el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero hay tecnologías peores que usamos todos los días también. Y yo entiendo que muchas personas quieren alejarse de los NFTs, perfecto. Pero si a mí viene alguien y me dice, mira, te voy a dar este dinero, que con este dinero puedes mantener a tu equipo trabajando en sus propios juegos durante un año, para que me hagas un desarrollo de tres meses, yo pongo en la balanza, ya, traerles comida a ocho personas durante un año, para que podamos hacer algo que realmente queremos hacer. Y hago un juego de NFT... Claro, cuando eres Blizzard, cuando eres un, un peso pesado de la industria, tienes que también un tener una imagen pública y leer la habitación. Si toda la habitación le hace la comunidad de compradores dice los NFTs son lo peor del mundo, no hagas NFTs tal vez. O sea, es como no sé, un poquito lógico. Pero también hay, hay, hay como profesionales en la parte profesional hay que Desapegarse un poquito de la opinión personal y de nuestras morales individuales y pensar lo que es bueno para la industria, para la compañía y todas las personas que se relacionan a eso. Porque es una responsabilidad al final del día. Hay muchas personas, que, muchos directores de empresas, que, de las cuales otras cientos de personas dependen. Familias enteras dependen de las decisiones comerciales que tome una persona. Entonces decir, no, yo no voy a trabajar con esta tecnología porque esa tecnología no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? No lo sé, es, es, es chimba, es bacán, no me gusta. Es como, wow. Bueno, ¿Qué onda? O sea, es un tema que yo entiendo. A nivel personal puedes tener tus opiniones, pero a nivel profesional tienes que evaluar realmente por qué estás haciendo eso, cuál es el impacto que está teniendo. Y yo me acuerdo de esto en VR. El VR es una industria que ha tomado mucho tiempo en hacer y que nadie no ha visto como algo malo desde afuera internamente muchos estudios de desarrollo de juegos decían no, no hay nada porque el VR, odio el VR eso no va a aprender, es horrible eh, no quiero hacer juegos en VR, es una pérdida de tiempo, y lo decían porque no les gustaba desarrollar juegos VR pero lamentablemente es algo que está como Hemos hablado hoy un tema recurrente, está en pañales, está creciendo. Cuando el VR se estandarice y empiecen a haber equipos cada vez más económicos, que ya está sucediendo, más portátiles, etcétera, esa tecnología va a pegar más. Entonces, hacer juegos VR es como hacer otro tipo de juego Demonizar las tecnologías, demonizar las tendencias, simplemente porque son tendencias que no son tan populares o lo que sea, simplemente sin analizar por qué, me parece extremadamente tonto. Y me, si, yo personalmente personalmente Alexander no haría NFT detesto los NFTs, detesto ni yo, siquiera los juegos VR yo, yo, yo creo que el problema más que nada no es culpar la tecnología, sino que culpar cómo se está utilizando la tecnología. Porque al final del día, si, si por ejemplo vemos el VR, el VR siempre tuvo una adhesión, pero yo creo que un factor de, de, en términos de, de, de no entender el, el valor y el uso que tenía el, el, la realidad virtual. Yo, por ejemplo, trabajé el último año en Pelkin, en realidad virtual y uno de los proyectos que estuvimos trabajando para poder hacer juegos que nosotros queríamos hacer era hacer desarrollar aplicación y, y desarrollar de software, por ejemplo, para eh, tratamiento de fobia, de, de por ejemplo investigación que ha sido súper que ha demostrado que el uso de, de este tipo de, de, de, de tecnología está súper eh, importante para, para este temas de entrenamiento, tratamiento de fobia, X cosas. Por ejemplo, sea, este tipo de energía, aunque tenga una, una un especie de como de, de, de, de, de todas ¿De formas, eh, más que nada, un tabú o odio. Después hay una comunidad que igual la ha levantado porque la ha estado utilizando bien la Fidelity. Y yo creo que el VR va a transformarse en una tendencia y va a ser un tipo de herramienta más que una plataforma de un juego, incluso. Sí, este es el, el, ahora, el, el, el problema es que, como por ejemplo, los NFT, las FICO y todo lo demás si bien hay un principio detrás de estas tecnologías que puede ser muy interesante en términos de usabilidad, facilidad de consumidor, el problema es que ha habido mucho ruido en su eh, primero en temas de estandarización, en temas legales, en cómo se está manejando, quién lo regula, y esas cosas yo creo que son los que están afectando precisamente estas tecnologías. No creo que el hacer, por ejemplo, que una, un, algo no sea como un token no fungible, o los NFT, o el uso de una moneda digital sea malo. El el problema es que está manchado en cierta forma de malas prácticas, de gente que la utiliza para malos eh, eh, fines al final de cuentas. Entonces, yo creo que claro. si nuestra industria, en cierta forma, porque yo esto se, lo separó las microtransacciones, que es otro tema mucho más complejo de discutir, al fin de cuentas, pero estas tecnologías, cuando hablamos de cosas que van a tener un impacto en, el, en la usabilidad y en el día a día de las personas, creo que el problema que tienen estas, estas, estas tecnologías no es el core en sí del, del, del, del, de la tecnología en sí, no es como lo, el fin que tienen, sino la forma y la comunidad que, de cierta forma, no la está guiando a un mejor camino, al fin de cuentas. Totalmente. Ok. Claro, sí, no, ahí? No, que sea una mierda la mierda los NFT, pero. Yo <risa> creo que igual más, más que. Mira, es que. Lo que pasa es que. No, igual hablamos como formas de pago, juegos como servicio y todas esas cosas. Yo creo que. Hay, hay modelos. Hay modelos que se han probado en la industria y que no han funcionado. Ahora, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo. Yo, yo tiraba hace un momento de que si tú querías tener un grupo de seis amigos, querías hacer un MMO, tenés que saber cuánta plata se necesita siquiera, por ejemplo, para mantener un server. Tenés que saber que a ese juego tú lo tenés que estar desarrollando por años. Tenés que tener un, in, un flujo de plata. Entonces ahí, de nuevo, como dijo Alex, entra. Ya, tú eres artista, tú quieres entregarle a la gente un espacio donde ellos puedan desarrollarse. haces o sea, un MMO Furry para que toda la gente pueda rolear y sea feliz y todo maravilloso. Pero ¿quién va a pagar eso? ¿Cómo va a ingresarle plata a eso? Por las o sea, le va a ingresar Caleta, un MMO Furry. no. <risa> no idea millonaria. Me acá, no, no, no, no, hacer <risa> un pitch enorme en Sin ah, sí. No, no, Sí, mira hay, hay, y hay hartos ¿cachai? No, yo no sé participar de ninguno pero yo sí conozco de hartos proyectos que trataron de hacer eso precisamente, de darle espacio a la gente, o sea, ni siquiera Furry, de darle espacio, chat VRChat ¿cachai? que es un espacio donde la gente participa ¿cachai? en comunidades y rolea y bla bla bla bla bla. pero el tema acá es el siguiente ¿cachai? va a llegar un punto donde tú tienes que decir Pucha, yo necesito generar plata de esto porque no puede funcionar eternamente de mi bolsillo ¿de dónde saco la plata para que esto funcione? Porque no todos tenemos la suerte de tener un papá con mucha plata que me va a dar infinita plata y chao, ¿cachai? Incluso, ni siquiera a nivel de... Eh, ni siquiera a nivel de como incluso ya en el punto donde el juego se, se vendió. El mismo punto del desarrollo donde... ¿A cuánta gente le da miedo armar un coffee? ¿A cuánta gente le da miedo armar un Patreon, ¿cachai? ¿A cuánta gente piensa que Kickstarter es una, una opción para desarrollar su... Uh, no sé, Undertale, pero en el sur. ¿Cachai? Porque tenéis que... Esto a la larga es un trabajo. Tenéis que generar plata. Tenéis que buscar esa herramienta que sea la que te genere los ingresos para poder mantener la, la rueda girando. ¿Cachai? Seas un estudio chico, seas una persona, seas un estudio AAA gigante. ¿Cachai? Eventualmente tenéis que pensar que tiene que entrar plata porque hasta los proyectos no sé, hasta los proyectos más filantrópicos esa es la palabra, ¿cachai? de buena voluntad necesitan financiamiento porque tú puedes tener todas las buenas intenciones, pero la plata es la que mueve las cosas, ahora ponte tú yo creo que igual hay, hay, hay que hacer una diferencia porque hay una diferencia con el VR, con el, con, con el tema de los NFT y con otras tecnologías aparte, que el VR es... Pongámoslo de este modo, para mí el VR como tecnología es una forma, es un acceso, una experiencia de, para poder disfrutar cierto contenido. Y la gente le ha tenido reticencia a desarrollarlo porque, escucha, el precio de entrada hasta hace muy poco era carísimo. Entonces, por ejemplo, a nivel latinoamericano sacar un juego VR, carísimo, carísimo y engorroso y dentro de un, de un, de un mercado que era súper hostil, es como que te estáis haciéndolo por, por quemarte, porque querís ser lo primero, porque querís ser como no sé Arturo Prado y querís tirarte nomás y que funcione, y si no funciona, bueno, lo intentaste. Ya, bacán, hay un, <risa> un tema de inmolarse de, de y funcionó o no funcionó, bueno, pero lecciones aprendidas. En cambio, lo NFT está más que comprobado que más que por un tema de, de, de rechazo a una tecnología es porque no hay realmente es un problema buscando una solución o sea, es una solución buscando un problema ¿cachai? que no existe entonces sí, es cierto, si a mí me llega alguien a ofrecerme plata para desarrollar asset o para desarrollar un juego con, con, que esté asociado con el NFT, yo como desarrollador yo voy a ponerle mi, mi esfuerzo ¿cachai? me van a pagar ojalá con plata, no me van a pagar con cripto porque ahí sí que no el NFT. <risas> no, me van a pagar con NFT, buh. En mi, estoy. Ofrecian, en, mi ofrecian, eh, en, en mi tiempo te ofrecían <risa> un porcentaje de las ganancias y tú claro, y nosotros te ah ya, dale, trabajemos, trabajé dos meses en ese proyecto no se vendía nunca y mis ganancias, listo y ahí queda, ¿cachai? en cambio ahora, claro, si te llegan con esa plata y te llegan con, con el cheque, ¿cachai? y te lo pagan del tiro y tú lo así la pega igual incluso puedes decir, ya, no me pongan en los créditos, ya, yo no estoy asociado a este proyecto, pum y eso ni siquiera pasa con, con los NFT, incluso el ARC de, de la acá me va a respaldar. Pasa también incluso con los juegos para adultos, ¿cachai? Que de nuevo, no es una tecnología, no es una tendencia, pero hay un estigma asociado, ¿cachai? Donde incluso dentro de lo maduro y lo adulto que pueda ser el tema, si tú decís que todos son juegos para adultos, la gente te va a decir, oh, ¿qué le pasa? Por, por Dios, horrible, ¿cachai? Entonces, sí, hay un, hay un factor ético. De lo que tú estés dispuesto a hacer. Y hay un factor laboral, profesional, de que es lo que tenéis que hacer. ¿Está ahí? Y es un balance que cada uno sabrá manejar. Yo creo que en los estudios chicos es mucho más fácil llegar a ese debate de decir ya, nosotros queremos participar de esto, nosotros queremos hacer esto, es plata sucia si tomamos este proyecto inspirado en esto. En industrias más grandes... Tú eres el tipo que está modelando los tornillos en la armadura de un personaje X, ¿cachai? O eres el que diseña el mapa. Entonces, si la industria, si la empresa gigante, ¿cachai? Quiere meterse en los NFT. Yo, y eso le pasó claro. a mucha gente que, por ejemplo, con el anuncio de, de los Quartz de Ubisoft. Que no tenían ni idea qué estaban haciendo y se enteraron por la prensa que era para NFT, ¿cachai? Pero también, ellos claro. no son ni accionistas, ni son CEOs... Ni son directores, ni son, no tienen ni una voz de bond. Ellos solamente son goons, ellos sacan el contenido, sacan el modelado y ¡chao! Sí, ellos han empleado. Oye, eh, yo creo que vamos a ir tirando ya las últimas preguntas de, del día y de la sesión. Este, la primera tiene que ver con cuáles son sus proyecciones eh, para lo que sería la industria de videojuegos en Chile un poco proyecciones, desafíos y ventajas y cosas que podrían llegar a pasar en los próximos años, yo creo que por ahí va un poco la cosa, que llegue más plata quien quiera partir que llegue más plata, que llegue más plata, más plata, más plata ojalá el nuevo gobierno nos tiene más plata más plata, más plata, <risa> que que es? independiente, libre para todo, gratis, de entrega y distribución una plataforma el público el el de un candidato presidencial que quería hacer un ministerio de tecnología o ministerio de gaming? no me acuerdo pero después, Al, quería, sí. pero después quería que le bajaran la pensión alimenticia y fue como, pero más que no lo elegimos. Pero más Mira, que no yo, yo personalmente creo que, lo que el, el desafío y, y, y lo que espero para la industria en los próximos años, aparte de seguir reforzando y creando esa identidad eh, que, de la que veníamos hablando, es que saquemos o, otro gran proyecto como industria, eh, porque hay una cosa importante, que aquí no estamos compitiendo mucho, cada vez que sale un buen videojuego eh, y se vende caleta y es de un estudio de otro, de otro equipo, eh, nos beneficia a todos como industria, porque eso es una de las cosas, o otra de las fortalezas que tenemos en Latinoamérica, somos tan pocos y somos tan pequeños comparados con la grande industria, que cualquier victoria de la competencia que podamos tener internamente, es beneficio para todos en, en general. Entonces yo creo que, lo que el gran desafío es sacar otro, otro gran juego. Otro gran juego, y no me refiero a escala del juego, sino me refiero a, a, a, a aceptación en la comunidad de gamers internacional, que, que sea un juego que llame la atención. Eh, eso sería principalmente el desafío para los próximos dos, tres años, y si viene uno de esos, fantástico para todos los desarrolladores chilenos. Super. Yeah. A ver, desde lo que nosotros hemos, eh, hemos visto desde acá, desde Chile, en general, eh, bueno, primero que nada, eh, se han ido sumando mucho más empresas en los últimos dos años, en general con la pandemia, igual un, una, y, y también por gracias a, a los esfuerzos que han hecho varias universidades de mejorar sus mallas eh, académicas y también de generar nuevas carreras que son mucho más técnicas. Y al mismo tiempo también de grandes incentivos de mejorar los fondos concursables dentro del área de arte y similar. Hay, todo un, un, hay una buena proyección que por lo menos en los próximos 10 años vamos a tener un... un yo creo que vamos, vamos a ver grandes cambios en términos de lo que es la industria aquí en Chile, en cierta forma. Eh, en términos de primero, de inversión. Se está buscando mucho lo que es inversión pública y privada. En términos de la generación de traer mayor inversión aquí al país. Segundo, ha eh, habido una maduración muy fuerte de, la, de las empresas en general aquí en Chile, si bien eh, con la caída de DINA y Behavior, en cierta forma, pudieron hacer empresas, por ejemplo, como lo que fue ahora, lo que está, por ejemplo, Globan. Eh, ya, por ejemplo, ya y Monkey Robot fue, en cierta forma, como la herencia de, de lo que fue una combinación entre DINA y Behavior, en términos de profesionales. Uh -huh. Y ellos ahora, por ejemplo, fueron absorbidos por Globan, y Globan ya tiene oficina aquí en Chile y, y hemos estado, por ejemplo, dialogando con ellos. También tenemos empresas como por ejemplo con Network, que también es una empresa como muy categoría en términos de divina, eh, enfocalizada en, a juegos móviles. También tenemos empresas, por ejemplo, como Osmo o, o SL Play. También una empresa que eh, también tiene una trayectoria muy fuerte en lo que es un juego educativo. Entonces, posiblemente lo que vamos a ver también en términos de la, la creación de nuevas empresas y empresas pequeñas. Y esas empresas pequeñas yo creo que van a generar también contenidos muy interesantes en, en el área indie. Por ejemplo, eh, acá por ejemplo, en Iguala, voy a hacer un ejemplo acá del de, de, de, de conocimiento que tengo yo pero si, si yo reviso por ejemplo el catálogo de los juegos que se están saliendo ahora desde desarrolladores indies son varios en general eh, hay, una, hay, hay una página por ejemplo eh, hay una sección en Steam que es de, cura, de, de, de estas páginas de curación que por ejemplo o sea, eh, hay un listado de juegos chilenos y, y los últimos juegos que ya yo he estado revisando y hablando con otros desarrolladores son... Ah, también, necesito revisar eso Sí, lo voy a dejar después en el chat, sí. yo creo que le puedo dejar el enlace, pero a lo que voy es que en general vamos a ver un incremento de juegos indies y juegos indies que pueden alcanzar a llegar a tiendas, precisamente por el tema también de que hay una democratización y también que ha sido, se va a volver un poco más fácil entrar a las tiendas, eh, eh, tanto de Steam, eh, Nintendo Switch y cosas así. Y luego también, que es súper importante también el tema de la generación de coproducciones. también. Yo creo que la coproducciones aquí en Chile han ido incrementando y se ha visto que también es un modelo de negocio súper fuerte en términos de que, por ejemplo, empresas trabajan en un solo proyecto, pero trabajan en su área, por ejemplo, un área de programación, un área de arte, cosas así. Eh, y obviamente también yo creo que el factor que también es súper crucial es que vamos a ver más juegos en consolas y en PC, aquí en Chile. Ha habido un, un fuerte cambio desde lo que ha sido el año 2010 a juegos que estaban muy orientados a móviles y ahora estamos orientándonos mucho a lo que es PC por la facilidad y también el acceso a la, a la industria, con el mismo tiempo lo que es la realidad virtual también, para tenerlo en consideración. Eso es lo que yo puedo comentar dentro de lo que la industria en general aquí en Chile y en términos de lo que se está viniendo en general, en tendencias. Eh, tendencia de también de, por ejemplo, estamos pasando a ser una industria muy orientada a Unity, a ser una empresa más orientada a Unreal, por ejemplo. Unreal, por ejemplo, ahora está teniendo mucha interacción aquí con Chile. Nosotros estamos dialogando con ellos para que sean, en cierta forma, como aliados de acá de VG Chile. Eh, adicionalmente, todo lo que es el factor de la cantidad de, de profesionales que están saliendo ahora, las nuevas generaciones de desarrolladores también son muy bien formados y tienen todo este tema de que les comentaba anteriormente, de que ahora hay una generación que ha ido saliendo de la industria, siendo que fueron del año 2000, 2010, y que ahora están pasando más al área académica y están transmitiendo todo ese conocimiento a las nuevas generaciones también. Entonces yo creo que ya el 2030 yo creo que vamos a tener más empresas chilenas. Yo creo que eh, sobre las 60 bien formalizadas, bien, eh, co concretamente ya como empresas de sobre las 10 personas y obviamente también de ver proyectos de mayor envergadura y también de mayor calidad también. En términos de calidad, no, no, no diciendo que la calidad es mala ahora, pero en calidad en el, sentido, en el sentido de que podemos competir muy duramente, por ejemplo, con mercados norteamericanos, japoneses y fin de, de que no simplemente somos pequeños juegos o, o juegos muy sobre contenido, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, podemos apuntar a hacer juegos que pueden ir online, eh, juegos que, por ejemplo, pueden tener una narrativa o una, una, un contenido súper bien profundo En términos de, de lo que es, por ejemplo, lo que es un juego A, por ejemplo, puedo decirle Eso es yo lo, de lo que veo desde acá, desde Chile, en cierta forma De lo que veo conversar y, y, y dialogar con distintos desarrolladores, a fin de cuentas ¿Y tú? ¿Y tú, Tenegan? Porque prácticamente no, hemos, no, no te hemos pedido a ti, la opinión. Sí, no, yo he más como preguntando y como moderando y otra cosa. Yo, la verdad es que eh, una de las cosas que me llama mucho la atención, porque para esto pedimos datos, obviamente, para hacer este programa. Yo tenía los datos guardados de cuando hice, yo salí de producción musical en el, el año 2014, me gradué en el 2015, pero cuando salí en el 2014 hice una tesis sobre desarrollo de videojuegos en Chile y de música de videojuegos en Chile. Una de las cosas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, que la mayor cantidad, la mayor cantidad de, obviamente, de, de, de personas que se contratan están más asociadas a temas de programación y de, de, de, de user experience, y user interface, también arte 3D, este, pero no veo, por ejemplo, música o sonido, y no, lo, lo veo muy de forma muy escasa, yo creo que es más que nada porque hay un tema también de freelanceo, que es mucho más fuerte en el área musical del desarrollo de videojuegos, este, no sé cuál será la opinión que tienen ustedes también re con respecto a eso Mira, de hecho una cosa que menciona súper rápido es que precisamente en el área musical hemos visto mucho talento pero es algo que me vendieron un punto que es la migración de talento hay muchas personas que trabajan en... Eh, acá en, en Chile hacen un base laboral por así decirlo eh, y se van y entonces ya no pertenecen a la industria de la industria de la industria de en industria de en el área de la de eh, exportamos industria América y en de no de de Chile, Argentina, Arte, visita, tonete, etcétera Lo que hay que ver, yo trabajé en el 2009 con un estudio en Canadá eh, con Artus Create creo que se llamaba. Eh, eran and Ransom Underground. Eh, y habían un par de chilenos trabajando en ese, en ese juego. Eh, yo en ese momento eh, fue una de las razones por las que con, empecé a conocer un poco la industria chilena de desarrollo de videojuegos. Y, y eran precisamente los músicos este, que estaban trabajando en, en, en el juego. Y ellos me comentaron específicamente que tenían un grupo, digamos, de, de chilenos en Canadá que estaban haciendo música para videojuegos y tenían un, la típica tocata de los viernes en, en, en el Pop y tenían un este VG Music y, y, y muy muy chileno el, el, el, el, el, la movida, el estilo, pero allá en Canadá. Y, y ellos me, contan, me contaron de otros grupos tal cual, pero en Francia y me contaron de, de, de ese que había un, uno en Italia, creo. Y era como que, o sea, y, y, y en Chile no hay músico, o sea, ¿qué onda? Este, y bueno, de hecho, de todas las personas que estamos acá, el músico está en Perú, entonces es como. Eh. <risa> <risa> <risa> anomalía <risa> Un poco un reflejo. Ahí, el pato, pato en el pitch. La próxima vez conseguimos un músico de acá. Ya, eso. O sea, Pero claro. es cierto, o sea, yo creo que lo que pasa en general, y esto es durante la perspectiva fuera de Chile, sino como profesional, eh, me ha pasado que muchas veces la música no se valora mucho en la industria. A mí me pasó, por ejemplo, en Perky, que yo insistía en tener un músico en el equipo. Pero decían, no, ¿para qué? Si podemos comprar la música prehecha -pre en, en, en, no sé, en, en Audio Jungle y todas esas tonteras, por ejemplo. Y yo no, no, no, no les explico las la, la cantidades de horas perdidas buscando el temita que funcionaba con el juego. Porque tenías que buscar la lista, tenías que buscar el tiempo, no, era, era una joda. Entonces... Creo que hay un tema que también dentro de lo que es la industria no se valorizan algunas áreas específicas. Y esas áreas que, por ejemplo, es como el área de producción, el área de, de música, el área del audio, que también es muy importante, cuá. que le da el flujo. ¿El cuá? El cuá. El también. El el Entonces. Creo que es un fenómeno, como lo comentaba anteriormente, como que ahí hay un tema que no necesariamente viene como aprender a usar una herramienta, un motor, un lenguaje, sino que también es como cómo hacer empresa, cómo hacer videojuegos. Y eso es lo que también quería transmitir anteriormente, como esa idea de que aquí en Chile aún falta como, oye, no te basta simplemente en comprar los audios de una base de datos, sino que necesitas alguien que te haga la, la mezcla del sonido, que te la ajuste al juego, que funcione, que tenga una coherencia musical, etc. Entonces, y de paso, y, y aprovecha a meter la cuña ahí y saber quiénes son las personas que hacen eso, ¿cachai? porque de nuevo, claro. yo creo que una de, lo, una de las grandes deudas que tiene el, el tema del desarrollo de videojuegos acá en Chile, ha, ha, han, habido, ha, han habido iniciativas y todo el asunto, pero lo que más falta es comunidad, ¿cachai? Onda, tener un directorio, tener grupos de gente que se desarrolle, que se dedica a eso, ¿cachai? No sé, no, yo creo que todos alcanzamos a vivir la época de los foros, pero no tanto a un tema de foros, sino que como ya, bueno, ahora existe Discord, como gente que es, yo me imagino que todos los que trabajan en BGM tienen sus canales, ¿cachai? Donde ellos trabajan, se pasan los datos. Por ejemplo, yo tengo como el, el sindicato del pixelar, ¿cachai? Eso es como gente que sí, sí, sí. se está viendo acá en, haciendo pixelar y todo el asunto y nos pasamos datos y pasamos herramientas y todo eso, pero ese trabajo de comunidad... Aún se está dando... Súper como a nivel de... De célula... ¿cachai? De como comunidades periféricas... ¿cachai? Que orbitan el tema del desarrollo de videojuegos... Que gente que todavía... No necesariamente está metida en el desarrollo... Pero que son como... Parte de como este universo... ¿Cachai? Entonces... El ambiente... El ambi es eso... ¿cachai? Es el ambiente del desarrollo de videojuegos... Y también de la mano de eso, también demostrarle a la gente que eso no es un club privado, es como gente que puede ingresar, y eso viene de la mano también con, con acercar el desarrollo de juego a la gente, ya sea en los colegios quizá eh, en el, el conocimiento público a las mujeres, ¿cachai? a las minorías a toda la gente que en algún momento ha dicho, uy, yo igual podría desarrollar algo, podría estudiar programación yo sé igual sé música, puedo hacer voice acting, ¿cachai? todo ese tipo de cosas para que puedan participar, porque de nuevo nosotros todos apostamos a que la industria crezca, a que la industria se madure, ¿cachai? genere todos estos contenidos, pero si nos falta el capital humano, ¿cachai? si falta ese esa, esa parte fundamental, ¿cachai? que es la gente que va a hacer que ese cambio pase estamos, vamos todavía a trabajar a un nivel muy lento, ¿cachai? sí, realmente totalmente, totalmente. Realmente. Oye, porque eh, tal, dale, no. dale, dale Así que no, pero por lo menos en ese sentido ahí de, de, de que el, el Se me fue la, la idea, sorry Dale nomás No dale, el dale. tema, yo creo que lo que falta de lo que dice Metaru realmente es un, un tema de, de, de base de datos más que otra cosa, como tener una base de datos. Por ejemplo, hay un grupo de, desarrollo de audio música de videojuegos en Facebook que modero yo, que lo tengo bastante votado hace bastante tiempo, pero hay una lista de eh, bastantes compositores y, y gente que hace efectos de sonido que está ahí, está disponible y quizás lo podríamos actualizar y quizás se los podría entregar a la vez en Chile para que también este, lo puedan publicar en algún lado. También hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, de hecho, es una idea interesante porque es algo que eh, es un, son industrias que las personas no, no. Todos somos desarrolladores de videojuegos, no solamente los programadores. Y eso es una cosa que me gustaría señalar antes de, de, de avanzar en el tema. Porque no se tiene eh, como desarrollador a alguien que no escribe código, cuando no es cierto. Desarrollar es simplemente. Es como el diseño, es universal. Tú puedes ser diseñador de videojuegos sin abrir Photoshop, sino diseñando teorías mecánicas, diseñando sistemas, programando puede ser desarrollador de videojuegos sin desarrollar código como tal y yo veo a los, a, a los actores de doblaje, a los escritores y a los músicos como parte, como desarrolladores de videojuegos cuando se especializan en ese ambiente, si no se especializan son generalistas y trabajan para múltiples mercados, pero cuando un voice actor es un voice actor solo de videojuegos, es parte del desarrollo si sí tiene su input dentro del desarrollo como tal y lo, lo mismo pasa con la música. la música el arte de una persona puede influenciar el resultado final del juego y entonces ese músico se convierte en un desarrollador de videojuegos y lamentablemente no crecen al mismo tiempo los, los nichos dentro de la industria, los programadores están a la cabeza de la industria de videojuegos porque son los que hacen los juegos, después vienen los artistas visuales eh, después vienen muchas otras personas en la producción y después vienen muchas veces los músicos, los voice actors y toda esta, esta comunidad que hace un videojuego realmente, que es lo que hace el videojuego y una sugerencia excelente que diste ahí es pasar esa lista, digamos, de profesionales este, y hacer un listado público. No sé si tal vez a, a través del gremio, eh, este, porque sé que hay temas legales de poner un listado de contacto público este, con, con accesos, etcétera, Pero de repente a nivel de correo puede ser solamente eh, y puede ser por inscripción pública. Pero puede ser interesante empezar a compilar sobre todo para estos nichos. Eh, tengo un juego indie eh, voy a buscar lo digo porque yo también tengo un lado de fotografía me gusta mucho la fotografía como hobby y hay muchos modelos y muchos fotógrafos que ponen sus servicios disponibles en Time for Prints que es básicamente eh, tú eres modelo yo soy fotógrafo nos unimos sacamos fotos y el pago es que a los dos nos quedan las fotos hay muchas personas empezando en esta industria que tiene que profesionalizarse pero que todavía tiene que tener ese, esa diversidad digamos de profesionales y de formas de trabajo eh, por porcentajes, colaboraciones, etcétera Porque es una industria en desarrollo, es una industria en crecimiento. Yo tengo esta dualidad, por un lado profesional, contratos, recursos humanos, eh, públicos internacionales, pero por el otro también soy indie. Entonces es como que ya, juntémonos el domingo en la, no, en, en la, en la casa y hacemos un juego en una semana, man, y lo lanzamos en Steam, chao, cachay Y olvídate de comer, ahí hay unas pizzas y una Coca-Cola y sería, ¿cachai? Tengo las dos extremos. No, la pizza es necesaria como por parte del desarrollo, por hermano. Por, favor. por las extra pizza de la mano. <risa> pero, pero es, es cierto, es esa, esa dualidad, ¿cachai? Ah. Tenemos... <risa> tenemos una industria muy seria, muy, muy profesional pero también tenemos que tener esa flexibilidad y parte de esa flexibilidad es poder tener todavía esas herramientas disponibles para eh, que haya esa ese networking menos tradicional ¿cachai? no solamente eh, cócteles y fiestas eh, eh, interempresariales y partidos de fútbol organizados en empresarial no, sino también una lista en un tabloide de Facebook eh, o en, en una página web con todos los músicos y que ahí al lado diga, él cobra tanto por hora o él, él cobra por su trabajo, él está abierto para colaboraciones, él no está abierto para colaboraciones colaboraciones, etcétera, ¿cachai? Este, y que tú puedas contactar y mira, tengo este proyecto, hagamos esto, y, y, y crecer un poquito juntos, no solamente los típicos, eh, el dibujante, el programador, y esos son los únicos desarrolladores, ¿cachai? Entonces claro. está buena la idea del, del tablo ese de contacto. Sí, bueno, eh, quería, por supuesto, <risa> <risa> quería, por supuesto, darles muchas gracias por participar en este programa especial día lunes con nosotros, obviamente esto después se va a publicar en otras plataformas, en Facebook, en YouTube y si no me equivoco posteriormente también en Spotify como parte del podcast de eh, Fuerza. Les dejo una última pregunta que es obviamente un poco ya off topic, ya como cerrando. ¿Cuál es su juego más esperado del año o si ya salió? Ay, ya lo busqué, ya lo googleé, eh. ya lo googleé. <risa> Eh, Harry Potter, yo te estaba esperando el de Harry Potter, el, el Hogwarts 3, ese juego lo estaba esperando cuando iban a sacar el Play 5, lo retrasaron. Y yo tengo mis temas con Atacar Rowling, pero Fangirlie con esos, esos minutos de gameplay ese es el juego que yo quería en PlayStation 2 y jamás iba a tener en esa plataforma. Así que estoy esperando eh. ese juego este año. Y es este el tipo de juegos que se me dice, no, sale en el 2024, yo lo espero. Porque quiero que sea bueno. Maravilloso. ¿Tú Guillermo? ¿Tú, Guillermo? Eh, yo estoy esperando que anuncien la fecha, tengo la esperanza que sea este año, del juego de Space Marine 2 de Warhammer 40.000 Como ven es que soy un ñoño, aquí los que puedan ver en la transmisión Es el juego que estoy esperando así con la si no ya con el El Ring estoy bien y ya estoy tranquilo Ya cumpliste este año se, había, se me había olvidado que viene eso y yo iba a decir que no, que no espero nada bueno el Star este juego del de Betsa, ¿cómo se llama? Starbound. Starbound. No, no es Starbound. Starlink. Starfield. Ah, Starfield sale este año. eso es lo que sale de Brona y lo que sale en Google. me dicen que escucho poquito. Ahí me voy a acercar más al micrófono. Oye, ¿y tú mira? También va por. Oh, no, mira, ¿sabes qué? Desde que adquirí un PC decente, de antes... De nada. Que... De nada, gracias. <risa> ya se lo armé. <risa> hey, hey, no, hey, hey, el PC ahí. ¿Este? Oye. Así te se me la cámara, ver... subo la cámara para verlo. No, no. No. Lo que, iba, lo que sí. Eh, no, sí tengo mis fotos, así. Vamos a abrir la billetera y salen las fotos así de mi PC. Le voy, a, voy a contratar a, a Alex aprovechando que Alex también es fotógrafo para que le hago una sesión. Una sí. sesión de fotos, obvio. A la vivir. Con el foto celeste, ¿cachai? con el arco de flores, así como... Obvio. Y tenemos, cuando tengo un año va a tener su bautizo. Ya. Por supuesto. <risa> Pero por lo mismo, ¿cachai? antes de como, como tener un juego anticipado, es como que me estoy poniendo al día con todas las cosas que no había podido jugar antes. Es que no Te vi viendo jugar No Man's Sky en estos días. He jugado No Man's Sky y estoy encantado de que ahora sí me corra. Y bueno, llegué como seis. Espérate. 2016. Lo jugaste cuando yo jugara bueno. Llegué seis eh. años tarde a jugarlo, pero igual ahora lo estoy disfrutando, sí, sí, tomándome no. mi tiempo, ¿cachai? Eh, salió en 2016, así que salió hace como cuatro años atrás. Entonces... <risa> Pero como juego, así como que me sienta como como que quiero jugarlo. Como que el juego que va a salir ahora del Bomb Rush Cyber Funk. ¿Cachai? El que yeah. va a salir en la banda sonora de Naganuma. Naganuma, no ya. Yeah. Ese es un gotcha. juego que yo te puedo decir, hermano, hasta a esta weá quiero jugarla. Ese. Como podemos... De hecho, bromeaba con él y decía ¿Podemos preordenar un juego solamente por la banda sonora? Averigüémoslo Averigüémoslo, muy bien ¿Y tú, Tele y, ¿y? Por último, por mi lado ustedes los que, los que me conocen Saben que soy recontra mega fan de Final Fantasy Así que 7 Remake parte 2 O Final Fantasy XVI <risa> Lo primero que pase Ojalá que salga alguno de los dos este año no, y no, sino, no, no como el video video también, y, yo creo que el Ring también está cumpliendo ahí un poco. No, no lo voy a jugar, pero lo estoy viendo como hueso sagradísimo en, en, en YouTube por el momento y me encanta. Se muy me muy olvidó, bien. se me olvidó, se me olvidó. No, mira, aparte de ese que dije, Sonic Frontiers. Ay, verdad, como no ibas a decir ese, como ¿sí? no ibas a decir ese. Sale este año, sale este año, Sonic Frontiers, vamos, tiene que ser. Sí, este año, Zelda, sale un Zelda este año, sale un Zelda este año, el Breath of the Wild 2. Breath of Wild 2. Sí, y también. A Oh, está también y nosotros hacemos una weá de noticias... Che, <risa> sí, bueno, no se supone que sale... Estoy El Warren nos dice Starfield. Que ahí nos corrigió el nombre. ¿Tienes, ¿tienes, tal vez? El, el, eh, sí, Elder Scrolls 7. No, no, eso es para... Claro, no, wea, eso, pa, eso es para 10 años más siguiendo Torugu. GTA ¿tienes? 6. GTA 6 también sale este año. No, esa wea, uh. que, que tiene 15 años. No. Que, a, hasta que... Hasta 2 el... también viene por ahí. Ah. Bueno, y bueno que con eso entonces vamos, vamos a ir cerrando. No sé si tienen algún último comentario. Eh, sus redes sociales también, por favor, para que los puedan seguir en donde tengan. TikTok, Facebook, whatever. Por favor. Yo tengo un TikTok donde bailo, así que ahí me pueden seguir. En Sexy yo Gatsu... Ah. Yo lo digo, <ríe> bailes. Con sí. esos bailes estamos deteniendo la guerra en Ucrania. Obvio, estoy yo ahí bailando por la paz. No, eh, Gaxnoekai, de Gaxu, G-A-G-Z-A, -G eh, son mis redes sociales, ahí los compartió pago a los que quieran seguirme y ver un poquito de todo lo que hago, porque realmente no tengo como redes profesionales, por así decirlo, sino que subo básicamente todas mis andanzas por la vida, eh, cualquiera sirve y funciona. Y eh, sigan a Ulpomedia, que es el estudio eh, bebé de, de, de la casa, eh, que, que lo tengo literalmente en la cartera, este, para enseñárselo a todo el mundo cuando hablo de desarrollo de juegos. Eh, las redes sociales son Ulpomedia y las consiguen al tiro. Estamos haciendo la página web en este momento, así que vamos a lanzar algo nuevo eh, pronto. Eh, un preview adelanto, caen eh, de secreto todavía, pero ahí vamos a, a, a traer cositas, cositas buenas. Se vienen cositas, se vienen cositas buenas. Siempre se siempre, se viene, cositas, sí, siempre, vienen. siempre se vienen cositas. ¿Guillermo? En mi caso yo creo que voy a promocionar más el, el, el, la, a la asociación gremial, eh, a G Chile. Ustedes Perfecto. pueden meterse a la página www.videogameschile.com y ahí pueden visitar lo, la información de la asociación gremial. Eh, adicionalmente también, si necesitan también pueden conectarse a todas nuestras redes ahí Biogames Chile en Twitter O VG Chile también ah, Hemos tenido un tema con los nombres de VG Chile que los toma otras personas bueno, Es un, <risa> un tema que no podemos solucionar aún, pero a, a futuro Chile sí oficial. Algo así específicamente Ajá, Pero eh, yo por lo menos en, en Twitter y LinkedIn estoy un poco más activo también Y si quieren buscarme sobre. como comenzará con el pillo junto, como la, ropa, la tienda de ropa comenzará con las dos Z eh, y obviamente el link bien, como bueno. Guillermo comenzará, y que también ahí si necesitan comunicarse o, o ver algunos temas del, del gremio, yo feliz en poder ayudarlos a asistirlo, también tenemos contacto arroba biogameschile.com nuestro correo oficial de la asociación, ahí yo estoy precisamente correspondiendo casi todas las dudas o consultas que nos llegan ahí a la asociación, así que si tienen dudas de la industria o quieren ser parte de la asociación eh, aquí felices en, por lo menos en, en ayudar y, y apoyar a todos los desarrolladores aquí en Chile maravilloso, ¿Metaru? arroba meteru, px en todos lados y tú Tenegan. arroba Tenegan en todos lados tiktok instagram twitter facebook you name it spotify es bastante importante spotify también eh, y con eso entonces iríamos cerrando el día de hoy este fue un capítulo especial de la fuerza dedicado al desarrollo de los videojuegos en Chile muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias de nuevo a nuestros invitados y nos veremos en el próximo Capítulo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Oye, aprovechando chao, chao. a que estoy en off. <ríe> Muchas gracias. Eh, obviamente a los invitados. Y recuerden visitar nuestras redes sociales en Paua.cl o Pauacl, dependiendo de la red social, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitch. <ríe> <ríe> y me están estrellándose en la voz de nuevo una... ¿Eh? <ríe> pueden visitar sí. nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar reseñas, artículos, noticias relacionadas no solamente con videojuegos, sino que también con panorama, cine, televisión, series, eh, ¿Entrevistas? entrevistas y muchas, <ríe> muchas más. Y nuevamente. Eh, agradecemos a los invitados por habernos prestado su, esta horita y media de entrevista, estuvo bastante entretenido, eso chicos, nos estamos viendo recuerden la Cuatrifuerza los lunes a las 8 y esta semana lo haremos como un especial el miércoles para no retrasarnos con la noticia, nos estamos viendo chau chau okay. un saludo a la chau. voz de Noft nof. eh. saludos a la voz de del pato muchas gracias <ríe>